Muy buenas tardes, vamos a dar un minuto para que se acaben de unir las personas conectadas. Veo muchos nombres conocidos, el cartel de ponentes ya estamos conectadas. Bueno y además la sesión va a ser grabada. Para que después la podamos colgar, volver a ver, tomar referencias de los datos, hacer aportaciones. Porque, bueno, hoy empezamos un proceso y seguiremos con él hasta, hasta final de año y en la posterior difusión de, del informe, ¿no? Bueno, había unas 30 personas inscritas. Ya estamos en la mitad. Aproximadamente y... que vuelven a picar al 1%. Pero era yo que digo, ¿no? El cable está prácticamente en 2 segundos de diferencia. El micrófono apagado. pagado. si no, por favor, se ¿sí lo puede cerrar. Sí, sí. Gracias. Bueno, pues... Ahora sí, comenzamos el primer taller para las cuentas de, de la bicicleta. Este es eh, un proyecto que nos hace especial ilusión. Primero quiero excusar la presencia de Gemma Simón, nuestra eh, nueva presidenta desde, desde la asamblea de inicios de, de este año, que está en Rotterdam en un curso intensivo visitando la, la ciudad y aprendiendo un montón de de, de referencias europeas junto a la coordinadora de formación Belén Calahorro, eh, que seguro que tendrán mucho que aportar a lo largo de, de este informe eh, Desde Convici tenemos un, un... Un triple objetivo con este, con este informe que vamos a llamar las cuentas de la bicicleta. El primero era la necesidad de analizar el impacto que tiene la bicicleta desde tres prismas, el social, el ambiental y el, y el ecológico. Eh, y, bueno, y cómo ¿no? el impacto eh, económico es a, a todo esto. Después, con, con esos datos y con ese análisis del impacto, justificar las políticas públicas eh, que son tan necesarias para apoyar el desarrollo tanto del ecosistema ciclista como de la promoción y el uso de, de la bicicleta. Y en tercer lugar, pero no menos eh, importante, la bicicleta y, el, y la Agenda 2030, como el marco perfecto para posicionarla como una política palanca que impulsa 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso presentamos este proyecto a la convocatoria de acciones de implementación eh, para la Agenda 2030 y hemos eh, invitado hoy a Gabriel Castañares, Director General de Políticas Palanca del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para para que dé eh, el marco general a este, a este in, informe que, que apoyan, él es licenciado en Ciencias Ambientales, experto en, en Transporte Terrestre, Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Nos consta que también es ciclista urbano cuando su agenda se lo, se lo permite y, y nada Gabriel es un placer tenerte aquí para inaugurar esta serie de, de talleres y cuando quieras. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañéis en este evento, buenas tardes Laura y, y todo el equipo de Convici, también a, a otros de los eh, de los participantes en este proyecto, en especial a GA21, que Alfonso, Miguel, que sabemos que, que estáis implicados también en, en este proyecto. Y bueno, además de agradecer eh, la introducción que, que realizaba Laura, eh, agradeceros el trabajo en conjunto que estáis realizando para poner sobre la mesa la relevancia y la importancia que tiene la bicicleta en, en la movilidad urbana y como una opción y una alternativa a los patrones de movilidad actuales. Eh, por nuestra parte, también destacar la relevancia que tiene este proyecto y por el cual eh, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 estamos prestando el apoyo dentro de, de la convocatoria que antes Laura nos, nos nombraba. Como conocéis, gran parte de, de vosotros y vosotras, la Agenda 2030 es un plan de acción pues eh, apoyado por eh, 193 países dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y que contiene 17 ODS, 169 metas, pero que entre ellas contiene muchos ámbitos de interrelación y en los cuales las políticas relacionadas con la bicicleta son unas políticas de clara incidencia para el cumplimiento de la Agenda 2030, en especial en aquellas de, que tienen una relación directa con las ciudades y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, eh, vinculado fundamentalmente a un ámbito como el urbano, en el cual reside un 80% de la población de la población mundial. Todo ello unido a un modelo de transporte como el actual, en el cual, pues eh, por ejemplo, según los últimos estudios que, que manejamos a nivel europeo, el 5% del PIB europeo está relacionado con externalidades negativas eh, producidas por el transporte, es decir, se generan unos impactos que equivalen pues a prácticamente uno de cada 20 euros generados en, en, en, nuestro, en la Unión Europea. Esto supone grandes costes para nuestra sociedad y para nuestra economía y por supuesto para, para el medio ambiente y en España no somos una excepción, sino que en muchos casos tenemos unos modelos que, que tenemos que mejorar con especial a Inco, por los desequilibrios y los, eh, y los balances eh, tan desiguales que, que existen. Otro de los grandes problemas que quiero destacar dentro de, de lo que son estas eh, externalidades negativas, además de, de lo que pueden ser los grandes desequilibrios a nivel ambiental que se generan desde contaminación local atmosférica, hasta los, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero o el ruido, son los problemas relacionados con la seguridad y con los eh, con, las, con la accidentalidad que generan los patrones actuales de, de transporte y también la congestión y la pérdida de horas que suponen eh, los atascos y los diversos eh, problemas de, de, de altos niveles de tráfico en nuestras ciudades. Dentro de todo ello, a nivel de gubernamental y de políticas públicas, quiero destacar el papel de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que es la hoja de ruta en, en nuestro país para el cumplimiento de la Agenda 2030 y que se aprobó hace un año, en junio del 2021, por el Consejo de Ministros. La estrategia incluye, por supuesto, el, eh, todo lo relacionado con el ODS número 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles y aquellos aspectos en especial que valoran el transporte público, el urbanismo inclusivo y el acceso a zonas verdes y espacios públicos. Y en este sentido creo que bueno todos tenemos eh, claro que la bicicleta es un gran aliado para estas tres dimensiones, para dotar de una mayor seguridad vial, para dotar de una planificación y una gestión participativa que dé una autonomía también a la ciudadanía en el uso de un medio como es la bicicleta y para lo que es el acceso en ese uso híbrido también muchas veces de movilidad y uso, y uso lúdico con el cual la bicicleta puede prestar una doble, una doble utilidad. En este sentido, eh, a nivel de las grandes políticas que se vienen desarrollando a nivel de la Administración General del Estado, quiero destacar la estrategia de movilidad eh, segura, sostenible y conectada, la principal estrategia de cara a esta década, para, a través de pues, nueve ejes, 40 líneas de actuación, eh, dar respuesta a los retos que, que tiene la movilidad en nuestro país, con una aproximación basada en la movilidad sostenible, en la digitalización y en la búsqueda de alternativas, en las que pues, eh, la bicicleta puede jugar un gran papel a lo largo de estos años, como una alternativa sostenible y saludable eh, de, de transporte en nuestro, en nuestro país. Para ello, el principal instrumento legal en el cual se llevan trabajando los últimos meses, es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que busca dar eh, respuesta a estos retos y el cual ahora mismo pues eh, como gran parte del sector eh, conocéis, se encuentra en una fase de consultas públicas después de de esa primera lectura por parte del Consejo de Ministros, con la consiguiente tramitación que llevará en los, en los próximos meses. Para ello será fundamental también el, el desarrollo, dentro de pues desde los compromisos de, de los diferentes acuerdos de, a nivel de gobierno, como de, de las revisiones del sistema fiscal, el dotar de una nueva fiscalidad verde que incluya, por supuesto, a los sistemas de transporte y movilidad y que tenga una consideración especial para aquellos eh, modos más sostenibles. Este va a ser un hecho fundamental pues, en varios ámbitos, desde lo que puede ser la propia movilidad al trabajo hasta lo que pueden ser las diferentes adquisiciones, como ya hemos visto en ejemplos de otros países y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de Francia. En este sentido también de, de la normativa, no solo en tramitación, sino de aquella que se ha aprobado y que lleva y que necesita una, un despliegue complementario, quiero destacar el caso de la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que incluye una serie de elementos esenciales para para poder eh, desarrollar en movilidad más sostenible, como son las zonas de bajas emisiones y los eh, planes de calidad del, del aire urbano, que fijan una serie de objetivos para 2030 y de 2050 que incorporan el Pacto Verde Europeo, pero que hacen necesario el buscar alternativas y el buscar alianzas con aquellos modos, y quiero traer una vez más a. a, a, a a la palabra bicicleta en este, en este punto eh, para poder hacer de nuestras ciudades lugares más habitables, más saludables y, y en definitiva mucho más sostenibles. Y todas estas líneas en definitiva tratan de promover esta movilidad que sea más segura, que sea más sostenible y que nos dé respuestas también a retos como por ejemplo la emergencia climática, como la eficiencia energética y el alza de los precios de la energía que estamos viendo en los últimos meses y que es fundamental contar con, eh, con medios que no solamente contribuyen a una movilidad más saludable, activa, y que no genera emisiones, sino que también eh, se pues, inciden directamente en, en no aumentar nuestra balanza energética, las importaciones que realizamos de combustibles fósiles y, por tanto, contribuyen de forma neta al, al PIB. Por mi parte, pues, eh, concluir esta breve intervención, simplemente agradeciéndoos de nuevo la oportunidad de, de daros estas breves palabras y deseándoos un trabajo muy productivo que estoy seguro llevaréis a cabo en en, a lo largo del día de hoy, pero sobre todo también en, en las próximas semanas y en, en los próximos meses. Por mi parte, muchísimas gracias y, y mucho ánimo con todo lo que, con todo el trabajo que tenemos por delante. Muchísimas gracias, eh, Gabriel. Como siempre destacando, ya tenemos el primer dato del taller, que es ese 5% de, de externalidades ¿no? que genera el transporte en la Unión Europea. Ya tenemos esos instrumentos gubernamentales con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y la Ley de Movilidad Sostenible, y la de Cambio Climático y Zonas de Bajas Emisiones, en la que, además, estamos realizando otro proyecto que es Cycling with Clean Air. Estamos midiendo la calidad del aire en 14 ciudades para incidir en la definición de esos planes eh, de calidad urbana del aire y de zonas de, de bajas emisiones. Así que muchísimas eh, gracias por, por, esta, por esta apertura tan, tan completa. ¿no? Eh, Ahora eh, voy a dar paso um, al equipo técnico que va a, a desarrollar ¿no? y a hacer el, este trabajo de, de fondo y este, y este informe que es nada más y nada menos que el equipo de la consultora GA21 para nuestra organización. Es, es un placer eh, que aceptaran nuestra, nuestra propuesta ¿no? para presentar esta, esta propuesta y, y además que, bueno, que la hayan definido y, y que estén aquí presentes para contrastarla con, con el ecosistema ciclista, que era otro de, de nuestros objetivos. Así que doy paso a, a Miguel Mateos y a Alfonso Sá, que nos van a dar ese cuadro técnico para las cuentas de la bicicleta. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar a hacer nuestra, nuestra presentación. Vamos a compartir pantalla para que podáis ver las diapositivas en las que nos vamos a ir apoyando. Y la vamos a hacer entre, entre los dos, a ver cómo nos coordinamos a la distancia. Alfonso, tú me vas diciendo cómo empiezas tú, me vas diciendo... Bueno, sí, ver, si quieres, paso. lo que hacemos es, en primer lugar, agradecer la invitación sí, sí. a este trabajo por parte de Convici y también la, la financiación que ha ofrecido la Dirección General de Agenda 2030 de Políticas Palanca, a través de Gabriel Castañares, que, que ya nos había apoyado en las cuentas ecológicas del transporte desde otra posición completamente distinta cuando trabajaba en, en Adif y, y realmente es un placer volver a, a poder sufrir con las cuentas porque realmente eh, los que manejáis cuentas y estadísticas y fuentes documentales numéricas sabéis que esto es un sufrimiento bastante grande y, y ya lo hemos sufrido dos o tres ocasiones anteriores y bueno, esperamos que esta sea más disfrutona, esta, estas cuentas no de la visita y, y, y aún así, pues bueno, creemos que, que, que siga siendo útil eh, este trabajo, ¿no? Lo que vamos a presentar, si quieres Miguel, empiezo yo eh, sí, con sí, las sí. la cuestiones generales, son una primera aproximación a las cifras generales y, y por supuesto una revisión crítica de, de las fuentes disponibles porque nos encontramos en una situación realmente eh, débil de, de, de fuentes documentales capaces de, de hacer lo que pretendemos hacer que ahora os contamos. Eh, pasamos a la, la idea, como decía Laura, es tener un, un soporte de la argumentación sobre la bicicleta eh, más potente, más, más riguroso y, y, y más apoyado en una serie de, de elementos que a veces pasan desapercibidos o simplemente están ahí en el imaginario colectivo pero que no se concretan. Eso, en definitiva, es lo que se hizo. En cuentas de la bicicleta de tipo urbano, como empezó Copenhague con, con las cuentas hace muchos años y que este modelo de cuentas de la bicicleta urbana, pues se han hecho, han hecho en Bogotá, se han hecho en otras ciudades como Helsinki y también ha habido aproximaciones de ámbito nacional al significado, al, a lo que llaman, por ejemplo, aquí los franceses en esa imagen, al, al impacto económico y al potencial de desarrollo de, del uso de la bicicleta en Francia. ¿no? Bueno, pues ese conjunto de, de cifras que van desde el parque a cómo se usa, eh, los intercambios monetarios que se producen alrededor de la bicicleta, las consecuencias y los impactos sobre la salud, etcétera, Yo creo que ponerlos de una forma sistemática y bien organizada al, al servicio de, de las personas que defienden la bicicleta yo creo que es una herramienta de gran interés y, y ese es un poco el, el primer objetivo del estudio y luego hay una serie de, de rasgos específicos. Como decía también Laura, un primer rasgo es que eh, pretendemos involucrar a lo que llama con bici el ecosistema ciclista, un conjunto de, de organizaciones y de personas que tienen interés en, en la defensa de la bicicleta y que nos pueden ayudar a, a interpretar y contextualizar las cifras. La idea es comprender ese papel de la bicicleta, pero en, en el marco general del, de la evolución de la movilidad, no quedarnos exclusivamente en qué bonita la bicicleta, sino cómo está evolucionando la, la movilidad en sus diferentes esferas. Nosotros llamamos esfera a, a las esferas de valor, al, al valor monetario al valor ambiental y al, al valor social ¿no? y, y otro de los rasgos específicos que vamos a intentar eh, desarrollar otro, a lo largo de todo el trabajo es deshacer prejuicios no dar soporte riguroso a argumentaciones que apoyan la promoción. En ese sentido hay una cosa importante a destacar que como sabéis desde que hacemos cuentas de este tipo de los, desde los años 90. Eh, estamos apoyándonos en una metodología mm, basada en, en, en la corriente económica de la, de la eco, economía ecológica o del enfoque ecointegrador, en donde las cifras eh, que se analizan se trabajan en las distintas unidades que afectan a cada una de las esferas de valor. Es decir, cuando hablamos de lo económico-monetario estamos eh, tocando eh, cifras en términos de euros. Cuando hablamos de consumo energético hablamos en, en, en unidades de energía y así todo. De manera que no se produzcan algunas de las perversiones que se producen muchas veces cuando se mezclan las esferas de valor y se pretende poner valor a la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese enfoque se eh, completa con, con un análisis no solo de la fase de circulación, que es la habitual en, en el mundo de la habitual, de, de la movilidad, muchas veces se habla de lo que contamina un coche, pero no se habla de, de todas las fases de, de la, del uso y fabricación del automóvil y por tanto pues se suele cometer errores o sesgos muchas veces intencionados ¿no? nosotros entendemos que hay que trabajar las cuentas desde no solo lo que es el desplazamiento sino también la construcción, mantenimiento de infraestructura, fabricación de vehículos y conversiones residuos ¿no? y finalmente como decía eh, es, este enfoque abre un poco el, el espacio de, de la bicicleta al conjunto de, de la movilidad entendiendo cuáles son los impactos de ese eh, paquete completo de desplazamientos, de eh, causas de la movilidad, de formas de, de impactar en el territorio, etc. Etcétera, etcétera. Eh, muy rápidamente, los grandes epígrafes de esta contabilidad y, y, por tanto, el índice inicial con el que estamos trabajando es hablar de cifras generales. Hoy vamos a hablar precisamente de esas cifras generales. Vamos a hablar en otra ocasión, en otro taller de Economía de la Bicicleta, de Sostenibilidad, de salud y Sociedad. Esos son los cinco grandes capítulos sobre los que vamos a, a trabajar. Y empezamos, por tanto, con el, el tema clave, que son las cifras generales, porque son las que nos permiten luego hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, cuando se habla de, de riesgo, en el uso de la bicicleta normalmente se habla del número de, de siniestros de, de personas que, que tienen un siniestro en bicicleta, pero eso no tiene un, un valor contable adecuado o, o suficiente, puesto que tenemos que saber cuánto es el número de desplazamientos que se hacen en bicicleta. Y para todos los datos que luego se van a manejar en otras esferas de valor, lo que conseguimos lo que necesitamos de entrada es saber estas tres aproximaciones ¿no? el parque de bicicletas la utilización y las infraestructuras y eso nos permitirá hacer análisis más más finos de lo que está pasando de las tendencias que están pasando en, en el mundo del uso de la bicicleta y de la promoción de la bicicleta en estos tres casos no nos vamos a poder quedar con las cifras mmm, directas o frías y ¿sí? que nos pueda obtener una fotografía o una sucesión de fotografías. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el parque de bicicletas, una cosa es el parque teórico y otro es el parque realmente en uso, eh, que no está arrumbado en, en los mmm, garajes de la gente, en los eh, trasteros, y que supone pues un montón de miles y miles de bicicletas dormidas. Cuando hablamos de utilización, claro, ahí en el uso de la bicicleta se mezclan un montón de, de perfiles el de, de uso cotidiano, el deportivo recreativo, la bici esporádica, la bici diaria y, y muchas veces hay un uso deseado. Un, eh, afortunadamente, la bicicleta sigue teniendo un valor positivo en nuestra sociedad y ese valor positivo hace que muchas veces se sobreestima en eh, nuestros desplazamientos ciclistas y, a, y hay como un, un territorio de imaginación un poco desbordada sobre sobre el uso de la bicicleta y finalmente las infraestructuras como lo contará Miguel pues eh, podemos sumar kilómetros de infraestructura ciclista, pero hay que descender un poquito también a la calidad. Los kilómetros, como decimos aquí, no son suficientes Bueno, pues entramos ya, ahora tomo ya la palabra para entrar ya un poco en, en la revisión de, de estas, estas cuentas, en esta aproximación, que eh, la palabra que utilizaba Alfonso y yo creo que es que es adecuada, eh, y en concreto empezamos por, por el de número de bicicletas, que es el que nos da la indicación de, del acceso que se tiene a este modo de desplazamiento y, y que sirve de base para muchas de esas otras cuentas que se harán en, en otros epígrafes. Eh, la, las fuentes principales que tenemos para, para estimar este parque de, de bicicletas, pues pasan por el, las estadísticas de, de venta de, de bicicletas, de las que luego nos, nos hablarán algo desde AMBE, y, y una serie de, de encuestas que pueden ser específicas de uso de, de la bicicleta o tienen que ver con, con encuestas de condiciones de vida que, que caracterizan los hogares y los equipamientos o vehículos que, que disponen los, los titulares de esos hogares, las personas que viven en esos hogares, o encuestas específicas de movilidad donde también se, se habla de la disponibilidad y acceso a los diferentes tipos de vehículo entre ellos la, la bicicleta. Si empezamos por el, de, el registro de ventas, bueno, pues esto nos, nos aporta un, un, una perspectiva parcial de, de la cuestión porque no, nos, nos permite conocer el, las bicis que se incorporan al parque, incluso se hace una clasificación por tipología de esas bicis, pero solamente nos, nos habla de las que se incorporan, no, no contempla el, el parque existente y el estado en el que se encuentran y, y tampoco nos da una idea de, de las bicicletas que dejan de, de usarse o, o se abandonan en esos trasteres de, del general Alfonso y luego tiene una una cuestión que, que también nos podrá un juego comentar algo Jesús luego que, que tiene que ver con la representatividad de esas estadísticas porque bueno aquí tenemos el los datos que, que ofrece anualmente AMBE, que aglutina un número muy alto de, de canales de venta pero pero que no son todos y, y luego también hay unos procesos de venta que son que a través de Internet seguramente se hacen directamente en tiendas que, que salen del control de esta asociación y que, por lo tanto, la, la fuente de datos es parcial. En cualquier caso, una revisión a los informes que se han ido eh, realizando desde AMBE en los últimos años nos habla de, de que se han vendido en los últimos 10 años 12 millones de, de bicicletas, 12 millones de, de, de, de bicicletas nuevas que se han incorporado al parque existente del que, como decía, este fuente pues, no, nos, no nos da información. Pero tenemos las encuestas, las, las encuestas de diferente tipo de las que hemos hablado, que, que sí que nos podrían aportar esa información sobre las, las bicis útiles que, de las que disponen las, las personas en, los, en sus hogares, pero que tienen una serie de limitaciones que, que tienen que ver con, con el... Bueno, estoy oyendo algo por ahí que me distrae, lo siento. Con, con el, bueno, que tiene una serie de limitaciones que tienen que ver con, con el ámbito y la frecuencia del ámbito territorial de, de estas encuestas, que, que, que unas veces son nacionales, otras veces son autonómicas o, o locales. La frecuencia con la que se realizan estas encuestas, que, que es dispar y, y no van tampoco acompasadas, como para que luego sea fácil la, la comparación de datos. Problemas de tamaño muestral, que, que que dan mayor o menor representatividad a, a los resultados y los cuestionarios, la forma en que se realizan estas, estas indagaciones que, que, que a veces le, les otorgan un servo, que es el que nos hemos encontrado, que es este que, del que hablaba también Alfonso antes, de las, de las bicicletas dormidas. Aparecen unos números que sobre representan el, el parque y, y seguramente tienen que ver con, con estas bicicletas dormidas que, que se detectan en las encuestas, pero que luego no son útiles. ¿no? En relación con las encuestas, la de, de ámbito estatal, la más relevante que tenemos es el barómetro de la bicicleta, que realiza anualmente las redes ciudades por la bicicleta, que, que todos los que estáis aquí la, la conocéis seguro y estos datos pues, ya os suenan. El 71,8% de los hogares eh, encuentran con al menos una bicicleta, eh, el promedio contando el conjunto de los hogares de bicicletas por hogares, es de 1,9, que, que asciende a 2,6 en el caso de los hogares en los que sí que se declara que, que es, existen bicicletas. Y si tenemos en cuenta los 18,58 millones que, de hogares de los que hablan las estadísticas nacionales, pues esto nos, nos arroja una cifra de 13,3 millones de, de hogares con al menos una bici y un total de 35,3 millones de, de bicicletas en España. Pero claro, lo que estábamos diciendo, son bicicletas de todo tipo, ¿no? incluyendo por ejemplo las pequeñas bicicletas infantiles y, y luego en cualquier estado, ¿no? en perfecto estado de uso, pero también las averiadas y las, las abandonadas en trasteros que no se utilizan No, no es la idea de esas bicicletas útiles de las que estamos hablando y, y por eso da la sensación de que sobre, sobre representa el, el parque, ¿no? los sobreestima. Y de hecho hay otras fuentes, otras estadísticas que dan... Que, que dan unas cifras que, que son significativamente menores, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que aquí ya entra esta cuestión de la que hablábamos antes de, del ámbito de, de las encuestas. Por ejemplo, esta encuesta de condiciones de vida que se conscribe al País Vasco ya da una cifra un tanto menor de los hogares en los que hay alguna bicicleta. El 55% de los hogares, en este caso, de, del País Vasco. <ríe> y teniendo en cuenta que el, que el número de hogares en el País Vasco es de 0,9 millones, y utilizando el ratio, porque esta encuesta no da esa información, utilizando el ratio que sí que se, que se extrae de, del barómetro de 2,6 bicis por, por hogar en, en los que hay bicicletas, pues el resultado que obtendríamos es de 1,3 millones de bicicletas, mientras que si utilizásemos el criterio del, del barómetro estaríamos hablando de 1,7 millones. Ya estamos viendo ahí esa sobrerepresentación, esa sobreestimación ¿no? sobre del parque. Tenemos también encuestas, eh, encuestas de movilidad en las que es habitual, que no siempre se hace, pero es habitual que exista esa pregunta sobre el número de bicicletas en el hogar para valorar cuál es el, el acceso de, los, de las diferentes personas a, a los diferentes modos de transporte. Y, y en este caso, por ejemplo, la que se ha hecho en, desde la Universidad Valenciana, en el área metropolitana de Valencia, eh, el, el, el ratio que se eh, extrae es de 0,98 bicicletas por hogar. Como promedio, este es para la área metropolitana, que si hiciésemos la extrapolación al conjunto de, de la provincia, eh, teniendo en cuenta que hablamos de un millón de, de hogares, pues el resultado sería un millón de bicicletas, que es eh, la mitad de lo que del dato que extraeríamos utilizando el criterio de la, de la red de Ciudad por la Bicicleta del Barómetro, que, que casi son dos millones de bicicletas. Bueno, yo creo que, que con esto queda claro esto que estábamos hablando de la dificultad del manejo de las estadísticas, tal y como las, las encontramos ahora en, en, este, en este primer dato básico que es el del parque de, de bicicletas. Claro, y cuando hablamos de parque de, de bicicletas, eh, hasta ahora hemos estado hablando de las bicicletas que son de uso personal, digamos, pero hay toda una serie de, de bicicletas que están puestas a disposición de, de los usuarios y usuarias en, en sus bases de de los sistemas de bicicletas públicas, tenemos un observatorio que hace un informe anual de, de esta cuestión y, y en los últimos datos disponibles en 2019 nos hablaba de 43 sistemas en funcionamiento con casi 24.000 bicicletas, de las que un 17% son, son eléctricas, pero claro, esto es un un sector o un subsector que es muy muy cambiante y, y más aún si, si consideramos el tema de las bicicletas de, de los sistemas públicos flotantes que, que en los últimos datos publicados por este observatorio habla de cinco sistemas eh, de cinco operadores diferentes eh, funcionando en en cinco ciudades aunque en, en algunas ciudades funcionan varios de ellos con unas casi 5.000 o algo menos de, de 5.000 bicicletas y 33% eléctricas, pero estos datos a día de hoy seguro que están muy desfasados porque porque no hay cinco sabemos que no hay cinco sistemas solamente de funcionamiento en cinco ciudades españolas, pero lo que no, lo que no tenemos son información si no vamos picoteando las fuentes en cada uno de estos operadores que además a veces tienen unas vidas muy cortas, ¿no? Y otra también sabemos que hay otra serie de, de bicicletas que están a disposición de trabajadores de administraciones públicas o de empresas o, o de turistas y visitantes en, en hoteles, de los que es muy difícil tener una, una idea de, de a cuánto asciende ese parque, no una idea más de, de la dificultad para tener un, un número claro de, de cuáles es el parque de bicicletas y que por tanto no nos obliga a hacer aproximaciones a, a ello a partir de estas estadísticas disponibles. Pues, pasamos al, al uso de la bicicleta. ¿no? Paso yo ahora a relatar un poco las eh, ambigüedades, ambivalencias y dificultades de, de contar cómo utilizamos la bicicleta en España. ¿Cuántas personas la utilizan y cuánto lo hacen? ¿En qué, qué dimensión? ¿no? Eh, en este caso, las herramientas de estimación pues, también pasan por las encuestas de movilidad las encuestas sobre el uso y los aforos. Cada una de esas herramientas pues tiene unas virtudes, tiene unos objetivos y, un, y unas eh, desventajas a la hora de, de retratarnos ese estado de la cuestión de cómo usamos la bicicleta. Y, y en, en el caso de las encuestas de movilidad, lo, lo más importante yo creo a destacar que, que nos pueden aportar de cara a estas cuentas, pues es el número de desplazamientos y la distancia recorrida y, y todo esto eh, trufado pues, con una serie de limitaciones y sesgos que están puestos ahí. Pues el ámbito, la frecuencia. Eh, la, ahora veremos la, la encuesta nacional que ha habido en España en el ámbito del país y nos damos cuenta pues, que ha habido dos realmente útiles y después un vacío de 15 años El, la forma de explotar la manera en que se asigna esto es un viaje en bici en una encuesta y, y en otra cambia y, y luego pues algún sesgo importante como es eh, eh, los viajes cortos e infantiles están muchas veces infrarrepresentados en estas encuestas de movilidad vamos a a, a repasar mínimamente las encuestas de ámbito nacional que mencionaba son las llamadas Mobilia de 2001 y 2007 y posteriormente, como decía, ha habido otros intentos, una de la DGT que metodológicamente eh, pues era cuestionable, una de, de fomento eh, en otros tipos de ámbitos. El, el INE también está trabajando en, en encuestas que podrían ser adecuadas, pero que al final no lo son para medir precisamente el objeto de estas cuentas, que es, es la movilidad ciclista. Tienen interés para otros eh, conceptos de movilidad, pero no para la movilidad ciclista. Y luego, en relación a las encuestas autonómicas o territoriales, pues eh, hay un montón. Cada comunidad autónoma o cada ciudad pues tiene su sus eh, encuestas y por tanto lo que es más difícil es casarlas metodológicamente, encontrar las, eh, las identidades que pudieran servir o, eh, para homologar el, el mismo mm, número en una encuesta y en otra encuesta. <coughs> Pasamos, por ejemplo, eh, eso es lo que ocurría en las encuestas de movilidad cu cuando hacemos una exploración de las encuestas que hablan del uso de la bicicleta, pues tenemos, como ha dicho Miguel, el barómetro de la bicicleta, que tiene sobre todo la, la importancia de su trayectoria a lo largo ya de más de, de una década. Y luego están las encuestas más puntuales que pues ha realizado la Diputación de Guipúzcoa, creo que en 2016, en Cataluña, y otras encuestas más locales de ciudades en concreto, pues está que veis de, ahí, de Vitoria o la que se hizo en Barcelona. ¿no? Todo ese conjunto de, de encuestas pues nos ofrecen algunos datos, pero nos ofrecen también dificultades de, de integración con, con las anteriores, con las que hemos mencionado, como encuestas de movilidad. Eh, en el caso de estas encuestas, pues, eh, el objetivo es el número de veces que se utiliza, saber que, cuántas veces se utiliza la bicicleta, el motivo, los perfiles de personas usuarias eh, y los comportamientos. Pero muchas veces el tamaño muestral es eh, cuestionable, el propio cuestionario deja muchas preguntas ambiguas y, y las contestaciones pues acaban siendo poco creíbles y, y al estar muy diferenciadas de las encuestas de movilidad pues es fácil que, que no casen unas con otras y los datos son llamativamente diferentes eso que conduce pues muchas veces a, a un sesgo frecuente de sobreestimación de, de ese deseo de, de que sea de utilizar la bicicleta pero que se choca con la realidad cotidiana más gris. ¿no? Y finalmente, pues eh, están en, en el análisis del uso de la bicicleta, están los aforos, que no existen aforos en, en ámbito nacional. Hay sí eh, aforos en redes ciclistas de ámbito metropolitano o, o en el caso terri del territorio histórico de Guipúzcoa, pues en, en ese territorio. Pero básicamente los, los aforos más numerosos son los conteos y aforos eh, automáticos en, eh, pues en una decena, sobre todo una decena de ciudades que llevan haciendo sistemáticamente y que permiten pues, eh, planos tan interesantes como este de Valencia, que eh, sobre todo su interés es la tendencia que marca, porque como llevan haciéndolo muchos años, pues vemos cómo ha evolucionado el, el uso de esas de esas vías donde se realizan los aforos con las transformaciones propias de, de la creación de infraestructura, de la transformación del modelo de movilidad en la ciudad de Valencia. Eh, y sobre estos aforos y conteos, pues vuelve a haber limitaciones, pues el tipo de vías sobre el que se hacen, pues es una selección del conjunto de la ciudad, no se pueden saber los orígenes y destinos claros eh, y por tanto, pues pueden estar eh, aforando en varios sitios la misma bicicleta y, y es difícil saber los perfiles y, de las personas y los motivos. Por tanto, podrían ser complementarias a las encuestas de movilidad, pero habría que afinar también su metodología, su localización, etcétera. En relación al. Ya a partir de ahora vamos a dar, a lanzar dos o tres cifras importantes de cara a, a las cuentas, eh, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que son cifras provisionales de los primeros análisis. Eh, nosotros estamos estimando que dentro del reparto modal, es decir, del conjunto de desplazamientos cotidianos en todas las ciudades y todos los núcleos, toda la población española, el 1,8% de los desplazamientos se están realizando en bicicleta. Eso supone más o menos unos 2,4 millones de desplazamientos en bici en días laborables. ¿no? Cuando la red de ciudades por la bicicleta apunta a ese objetivo del 10%, eh, en áreas urbanas, pues nos podemos dar cuenta de, de la ambición tan grande que eso significa, y si consideramos acertada esta cifra de, de 1,8% del reparto modal, teniendo en cuenta eso que estamos hablando de un ámbito nacional donde... Eh, hay ciudades con un 4 un 5% de, de desplazamientos en bicicleta y otras ciudades como Madrid, en, en, el, en el conjunto de, de la Comunidad de Madrid hay un 0,5% de desplazamientos en bicicleta. Ese sería, los, digamos, el primer titular. Eh, en modo borrador, por favor, no se entienda que esto está cerrado y precisamente estos, estos talleres lo que tratan es de de que nos ayudéis eh, a afinarlos, pero sí que como cifra de referencia inicial para el debate podría estar bien. Y luego el, el, el segundo dato de referencia importante es las distancias recorridas, que teniendo una estimación de 4,5 kilómetros por viaje, estamos hablando de unos de casi 11 millones de kilómetros recorridos en bicicleta diarios. Ese sería también el otro titular que quede dentro de este taller, pero que, que nos ayudará a que, que lo comentéis. Finalmente, como veis, esa, esa, esas estimaciones tienen una cierta fricción con lo que viene dando el barómetro de la bicicleta, en donde habla de... A mí la, el concepto de movilidad obligada ya de entrada me chirría, yo, yo creo que todas las movi movilidades son o no obligadas o, o, o por algún motivo, o sea que, que eh, quitaría ese término del de, de, de concepto de movilidad. Pero en el barómetro pues hablan de casi 1,5 millones de, de españoles que diariamente utilizan la bicicleta y, y unos 3,5%... De, de, del reparto modal no bueno es, es distinto también, pero bueno que, que ahí hay una cierta discrepancia que, que yo creo que hay que poner sobre, sobre la mesa para entender el camino que hemos seguido nosotros para, para llegar a, a las cifras que hemos presentado y el camino que, al que llega el barómetro de la bicicleta para dar unas cifras que desde luego son más potentes, pero mm, habrá que ver si, si realmente hay que darlas así o, o es más conveniente darlas de otra manera. ¿no? Muchas gracias Alfonso. Miguel, vamos con la última parte de la infraestructura ciclista que vamos sí, claro. ya de tiempo un poco justos. Pues vamos a ir rápido, de todos modos esto, esto se cuenta rápido porque precisamente cuando llegamos a la parte de la infraestructura no sé si... Es decir que las dificultades se, se incrementan, pero vamos, le gustan ahí porque el tema de la infraestructura ciclista no existe una forma de, de hacerse una idea, no existe una fuente de información, ¿no? Esto es un puzzle que lo vamos completando pues pues pieza a pieza, que a veces esas piezas son de, de tamaño económico, provincial o local. El caso es que hay que ir a, a, a cada territorio a, a buscar la información y, y como ya os imagináis no siempre existe, de hecho en la mayoría de, de los casos no existe, ¿no? Tenemos, por poner solamente un, un ejemplo y vías que tenemos para salir de ese, de ese atolladero, pues, pues hay territorios que tienen que han desarrollado iniciativas y tienen muy controlada cuál es su, su infraestructura. Por ejemplo, Guipúzcoa tiene a raíz de, de su plan territorial bueno, tiene, tiene registrada una red de, de cuatro de 404 kilómetros que incluye las de las de ámbito provincial y municipal y las municipales. Y, y como os imagináis, esto no ocurre en la mayoría de los casos, ni en, municipal, ni en los municipios, ni en las provincias, ni en las comunidades autónomas, eh, está el dato tan controlado. Tenemos una vía para salir de esto, de la que luego nos hablará un poco precisamente Laura, que es extraer datos de, de OpenStreetMap, que hemos hecho el ejercicio de, de compararlo con, con este caso que sabemos que, que tiene tan buena información como el de Vipruzcoa, y, y la cuestión es que salen cifras parecidas, pero cuando veis cómo... Lo que interpreta como vías ciclistas, ya veis que hay algunas claras discrepancias, lo cual nos, nos dice que las dificultades para encontrar estos datos allí donde no tenemos un, un marco de referencia, pues son, son importantes. ¿no? Y esto añade mucha dificultad porque la, la infraestructura también es un dato importante para nuestras cuentas, claro. Y luego está la cuestión, algo que, que adelantaba Alfonso al principio, por contarlo muy rápido, que, que no solamente se trata de sumar kilómetros, todos sabemos que hay kilómetros de vía ciclistas que, que más bien no los podríamos ahorrar de la cuenta porque no porque ni cumplen con unos mínimos de calidad ni nos llevan a, a ningún sitio. ¿no? Y, y, y por otro lado tenemos cosas que no son estrictamente infraestructura ciclista, que son acondicionamientos, que son tratamientos de cámara de tráfico que favorecen la, la movilidad ciclista, y que a lo mejor no los estamos registrando y para los que la, la forma de obtener información es todavía más difícil porque abre mucho más el, el campo de juego. no Entonces, el, el tema de la infraestructura es es bastante complejo. Y en fin, por, por concluir, de manera muy, muy rápida para no retrasarnos mucho más, pues, pues queda evidente que, que la patente que hay una, una falta o una baja calidad de la información que dificulta esta, este proceso, ¿no? Por la ausencia de fuentes, porque son parciales, porque hay series que son discontinuas, que la gente se pierde o que tardan mucho en repetirse. Esas, esas fuentes muchas veces no, no casan entre sí, hay discrepancia en, en los enfoques o con diseños que son incompatibles y, y además tienen estas. Pues estos ámbitos, como, como son fuentes parciales y muchas veces los ámbitos temporales son tan distintos, pues hace falta hacer pues pues mucha cocina también para, para poder llegar a, a cifras, a, a tener unos datos con los que empezar a, a hacer estas cuentas, ¿no? Y la última de las conclusiones es que, que en cualquier caso esto es un, un esfuerzo que, que es necesario para tener esta foto que se adecue más a la, a la realidad, ¿no? que, que, que nos dé una, una imagen un poquito más ajustada y que permita por tanto ajustar la, las políticas de la bicicleta y evitar la frustración de, de avances que nos pueden parecer lentos pues la vista de, de estas cosas que comentaba Alfonso antes cuando hablábamos de, de objetivos que se establecen o, o de datos que aparecen en en según qué informes que que igual no nos están dando una imagen muy, muy fidedigna. Y bueno, bueno, con esto ya concluimos y, y podremos retomar temas en, en la parte de debate. Muchísimas gracias. gracias por enseñarnos eh, las tripas de, del proyecto, este marco técnico ¿no? y el esfuerzo eh, por la complejidad que tiene y porque estáis encontrando no solo las fuentes de datos, las estáis comparando, sino que también estáis encontrando los huecos. Yo en esta parte me voy a quedar con, con dos datos o dos informaciones. Uno es las bicicletas dormidas, que han eh, motivado iniciativas o políticas públicas en otros países como los bonos a la reparación de bicicletas y que han sido tan efectivos para aumentar eh, o poner en valor esa, esa flota real de, de bicicletas, ese parque móvil de, de las bicicletas, y luego también que los hogares ciclistas tienen una media de 2,6, ¿no? Y supongo que todas las personas que estamos aquí, pues que levante la mano el que tenga más de 2,6. Eh, culpable. Y eh, bueno, así doy, doy paso. A, a Jesús Freire, secretario de la Asociación de Marcas de, de Bicicletas, que viene a hablarnos precisamente de, de esa flota ¿no? y del, de la evolución que ha tenido el, el mercado de, de las bicicletas y seguro que, que de mucho más. Él es licenciado en, en políticas y de la administración. Hasta hace muy poco ha sido responsable de las políticas de cicloturismo y de, de Eurovelo, la European Cyclist Federation, eh, compañero del ecosistema ciclista, del trabajo de, del día a día y con una fuerte implicación, tanto en este proyecto como, como en los que vengan y en todos los que ya hemos trabajado juntos. Así que Jesús, cuando quieras. Muchísimas gracias, Laro. Bueno, Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar hoy aquí con vosotros. y Ha sido muy interesante la la, la primera presentación. Yo voy a intent intentar ser muy, muy breve porque, bueno, en efecto, probablemente muchos de los datos quizás ya, ya los conocéis, pero bueno, sobre todo dejar espacio para ese, ese debate en el que si tenéis cualquier duda concreta, encantado de dar uh, respuesta. Bueno, muy brevemente, por si no conocéis AMBES, es la Asociación de Marcas y Ciletas de España, una asociación sin ánimo de lucro formada por 50 empresas que producen, importan o distribuyen, bicicletas, componentes de bicicletas y accesorios de bici en España y tenemos básicamente como objetivo el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte, impulsar el sector de la bicicleta para que pueda seguir contribuyendo a la, a la, a la sociedad también en términos económicos, ¿no? de empleo y de oportunidades de, de negocio. El sector de la bicicleta en España, hoy que vamos a hablar de cifras, es el objetivo de esta presentación tan breve, pero que creo que puede dar unos datos que pueden ser muy, de mucho interés ¿no? para el trabajo que estéis realizando eh, con Bicicleta 21 Está compuesto por más de 360 empresas, eh, de las que 180 de ellas son fabricantes de bicicletas, componentes y accesorios eh, nacionales. A estas 362 empresas se suman más de 3.000 tiendas, talleres y tiendas de alquiler de bicicleta que hay por toda la geografía de España. Un dato que además sigue creciendo año tras año. Eh, porque además, como demuestran los datos que publica de todos los años, eh, se refuerza la venta la venta minorista, ¿no? ante esta idea que tenemos una tendencia a que cada vez se venden más bicis en grandes superficies, o la venta general se va a las grandes superficies, bueno, este efecto nos está dando por el momento en el sector de la bicicleta, y da, y da empleo el sector de manera directa a más de 23.000 personas en, en, nuestro, en nuestro país. Estos son los datos que se desprenden del informe del sector de la bicicleta que AMBE produce todos los años, desde el año 2013 tenemos ya nueve años de eh, recorrido para, para poder también comparar la información y tener esta, esta evolución. Aquí alguna, algunas cifras respecto al año 2021 sobre el sector de la bicicleta. En el año 2021 el sector facturó casi 2,9 mil millones de euros. Eh, las bicicletas vendidas en España superaron por segundo año el 1,5 millones de, de bicicletas vendidas, un récord uh, histórico. Eh, de ellas, eléctricas fueron más de 220.000. El precio medio de la bicicleta en España asciende a 984 euros, un precio medio muy similar al del resto de, de Europa, incluso un poquito superior a la media. Se debe, sin duda, al peso que tiene el uso de la bicicleta en España como forma de ocio y de deporte. Eh, en general, el precio medio de una bicicleta urbana es un poco más, un poco más e e económico. Eh, Además, este, este precio medio subiendo en los últimos años por el efecto del aumento de, de venta de bicicletas uh, eléctricas, como podéis ver, tiene un precio medio de 2.861 euros en nuestro país. Eh, y además, antes hablaban de G21 sobre el parque de bicicletas, estimamos que a junio de 2022, perdonad que hay un error, sería 2022, ya hay un millón de unidades de bicicletas eléctricas en las ciudades, eh, en las carreteras y en las calles de, de nuestro país que sin duda el, el, el vehículo eléctrico eh, más extendido en España y, y sin duda el, que, el preferido ¿no? por parte de, lo, de los españoles. Como os decía, bueno, hablamos de datos que vienen desde 2013, aquí los datos de 2015 a 2021. Si en 2013 se vendieron un millón de bicicletas en España, hablamos de bicicletas nuevas y también un poco para apoyar una de las consult unos apunte, los apuntes del compañero de GA21, se trata de todas las ventas, ¿vale? Incluye todos todo lo, los canales. Es decir, si hay una marca de bicicletas que vende directamente al consumidor final, ¿vale? Sin pasar por una tienda, que las hay, ¿no? Ya sabéis, cada vez más el comercio online se tiene en cuenta, ¿vale? Entonces, aunque siempre es una estimación, es imposible hablar de unidades concretas, eh, ¿no? Eh, estamos hablando de, de 1,6 millones, prácticamente 1,6 millones de bicis vendidas en el año 2021. Comparado con la cifra de 2013... Sin duda vemos que se consolida, ¿no? El número de. Eh, no solo se consolida. Crece y que se consolida la venta de bicicletas en España. Y además el sector ha duplicado su facturación en, en siete años, con el impacto que todo eso ha tenido en términos de creación de nuevas empresas y puestos de, de trabajo. Bueno, aquí me hace yo la pregunta pre preparando esta presentación, y muchas veces porque cuando hablamos con, con los medios, ¿no? Igual que hace con vicio la red. Eh, les preguntan desde la radio bueno pero por qué se venden más bicicletas hoy me preguntaban en un en una radio la radio de tele de Madrid es porque no nos dejan entrar al centro en coche y bueno probablemente esa sea la última de las razones pero las principal es que bueno vemos una, unos cambios de hábitos unos cambios de hábitos que es una tendencia desde hace más de una década y para muchos de nosotros probablemente <ríe> va atrás en, en décadas en las que bueno la gente desea moverse de manera más sostenible saludable de manera eh, práctica veo por aquí por ejemplo a ricardo a ricardo Marqués, y yo sé que los datos de sevilla al final terminaban demostrando que la gente usaba la bicicleta en sevilla no porque fuera ecológica ni porque fuera sostenible simplemente porque llegaban antes porque no tenían que buscar aparcamiento porque era más rápido porque era más cómodo y disfrutaban más entonces estos cambios de hábitos la, la post pandemia por así decirlo el, el desconfinamiento ha, ha, ha, nos ha hecho avanzar en términos de venta y al sector Varios años, en, el, en, unos pocos, en unos pocos meses. Sin duda también nos damos cuenta del contexto político, económico y social. Es positivo. Ahora que me he mudado a Madrid hace año y medio, cuando le pregunto a la gente necesita Madrid carriles bici, todo el mundo dice que sí. Algo sorprendente, ¿no? ya es difícil encontrar a gente que no quiera que su ciudad no eh, sea disfrutable eh, en bici. Y sin duda eso, eso es muy, muy, muy positivo. Pero bueno, por supuesto, también hay piedras en el camino, ¿no? La, creo que aquí las conocemos todas. Bueno, hemos tardado como país mucho en posicionarnos con una estrategia, ¿no? Como elemento fundamental, poner la bicicleta en el centro de la movilidad, en la nueva movilidad que, que todos deseamos. Hay un gran desconocimiento de la realidad del sector y creo que aquí no sé si es culpa nuestra o que no nos hemos vendido también como otros sectores, pero hay que destacar que este mito de que todo lo de la bici viene de Asia es completamente, completamente falso. De las 22 millones de bicicletas que se vendieron en Europa en 2021, 16 millones se produjeron en Europa. En bicis eléctricas es mayor incluso la proporción, supera el 80%. Por supuesto, eh, materias primas, algunos componentes, como en todos los sectores, eh, vienen de diferentes lugares. Pero también, como sabéis, los problemas de abastecimiento han generado la necesidad de producir de manera más, más cercana. Y creo que hay un desconocimiento de la realidad del sector, del peso económico, del peso social que tiene y creo que por eso es importante el estudio ¿no? que estáis realizando y los que se están realizando en esta, en esta línea. Por supuesto, la falta de infraestructura en pueblos y ciudades, y no voy a decir nada que no sepáis, y la ausencia de incentivos fiscales y, y económicos. Sabéis que, repetimos desde AMBE, obviamente nos toca de manera directa el mantra de, bueno, eh, la bicicleta es un medio de transporte sin duda accesible, pero el precio medio de una bicicleta eléctrica, por ejemplo, no es tan accesible. En todos los países de nuestro entorno se ayuda a la compra de bicicletas. En España no. Se ha dado el visto bueno en Europa a la bajada del IVA de la bicicleta, igual que al el coche eléctrico. Todavía no se ha implementado y no queremos eh, perder esta oportunidad. También la prohibición como norma en España, ¿no? Es decir, bueno, pues se prohíbe las bicicletas en una calle peatonal que antes tenía cuatro carriles de coche. Eh, se prohíbe ir en bicicleta por el monte. Se prohíbe, bueno, queremos que eso genera, bueno, hay que sin duda legislar, pero hay que regular los espacios públicos de manera sostenible, ¿no? Garantizando el acceso de, de todo el mundo en condiciones de, de seguridad, ¿no? Y inversiones, sin duda, hay que priorizar los medios de transporte activos. Si estamos en la cumbre de la pirámide, también tiene que estar, tenemos que estar en la cumbre de la pirámide, ¿no? Para las inversiones públicas. Destacar que, bueno, se han publicado también unos datos de europeos hace, hace unos días. Eh, la semana pasada, eh, en, en Europa, la producción de bicicletas componentes y accesorios aumentó un, casi un 10% en el año 2021. En España, según los datos del Ministerio, fue un 75,10%. Por supuesto, porque también venimos de cifras más bajas, hay que ser totalmente honestos, pero es una muy buena tendencia, un muy buen cambio. La exportación en 2021 aumentó un 49% y un dato sorprendente que algunos habréis visto del Eurostat. Somos el país de Europa que más bicicletas exporta fuera de la Unión Europea. Sin duda Latinoamérica debe tener ahí algo que ver, pero un dato que nos ha sorprendido incluso a nosotros. Yo, hemos, yo personalmente he estado investigando porque es un dato sin duda enormemente positivo. Y tú un poco también por, por cambiar la percepción ¿no? que tenemos de, de, este, de este sector. Eh, ¿Cómo avanza esto? Si seguimos esta tendencia de crecimiento, estos datos espectaculares, estos datos de nuevas empresas, más empleo, mayor producción, mayor venta de bicis, Depende, bueno, pues de lo que de lo que hagamos y sobre todo dependerá muchísimo de las políticas públicas que se lleven a cabo. Eh, por eso es tan importante destacar los datos, el informe que estáis realizando, el estudio, las cuentas de la bicicleta. Por eso estamos encantados de, de colaborar con, con vosotros, porque necesitamos las, las herramientas que nos permitan que las administraciones públicas justifiquen priorizar la bicicleta. Y lo digo, lo repito, priorizar el uso de la bicicleta y las políticas públicas para la bici en nuestro en nuestro país. Y no robo ni un minuto más, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que, que podáis tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Jesús. Como decía, nos has traído eh, mucho más. Me quedo también con, con dos datos. Esas 362 empresas del sector ciclista, estamos viendo cómo se profesionaliza ¿no? y además lo hace más allá de las profesiones eh, tradicionales. Eh, os indico que podéis eh, dejar comentarios durante las intervenciones en el chat y después en el espacio de debate podréis eh, intervenir eh, e actuar. ¿vale? Eh, la siguiente ponencia eh, iba a estar a cargo del Ministerio de, de Transportes pero el equipo de, de la oficina de la bicicleta se ha excusado en esta ocasión no puede estar y no es que no quiera, es que no ha podido en esta, en esta fecha pero bueno sin duda les, les invitaremos a los siguientes como os hemos planteado habrá seis en total en el, en el proyecto y además será uno que tenemos especial interés, ¿no? que es esa evolución del uso y de la infraestructura en la estrategia central de la bicicleta. Eh, tengo que hacer una pequeña, un pequeño cambio. Eh, eh, vale, ya estoy. Un segundo, ¿eh? Vale, Voy a volver a poner a, a grabar la la sesión. Vale, ya, ya estoy para presentar al siguiente eh, ponente, que es eh, Manu Calvo, compañero y coordinador del Centro de Coordinación Neurovelo Él es consultor y, y experto, seguro que también nos trae cicloturismo y, y mucho más. Además, recientemente eh, doctorado con una tesis también vinculada a la movilidad sostenible con el caso de la dominación urbana de de Sevilla. Y nada, Manu, eh, todo tuyo. Perdona, Manu, no se ha activado el micro, no te estamos escuchando todavía. Sí, Ahora. Buenas tardes Ahora a sí. todos, eh, Desde la Sierra de Huelva, donde me encuentro en una ola de calor tremenda que nos recuerda una vez más la importancia de la generación de políticas de movilidad sostenible en este marco que estamos viviendo y que vamos a vivir en el futuro. ¿no? En ese sentido, eh, decía, antes nos recordaba, antes Alfonso, la oportunidad de ese eh, objetivo de la red de ciudades por la bicicleta de incrementar hasta un 10% la movilidad diaria de la bicicleta. Bueno, a mí lo que me sale es que eh, vamos a tener que aumentar al no menos del 15% <ríe> por ciento, si queremos cumplir Completar eh, los objetivos que están firmados en el sentido de la reducción de emisiones y, y sobre todo, de la no dependencia energética, como antes decía Gabriel, eh, con respecto a los combustibles fósiles. ¿no? Bueno, yo voy a hacer una, una pequeña presentación sobre, sobre cicloturismo. Bueno, tengo algunos problemas porque necesito. Da permiso, un momentito. Bueno, Manu siempre nos da envidia porque está en sitios maravillosos y por eso ahora <risa> nos hace este impasse Lo dice por Sevilla, ¿no, Laura? Hombre, sí, en nombre Andalucía en general porque además sabemos que Manu la, la recorre. Eh... Además, es que, bueno, creo que se le ha caído la, la conexión. Ah, vale, ya se, se acaba de volver a conectar. Vamos a volver a intentarlo. Manu, como estás en sitios maravillosos, pues te has desconectado. ¿Lo volvemos a intentar? No, ha sido, ha sido culpa mía porque resulta que tengo un ordenador diferente y no tenía Zoom los permisos. ...para compartir la pantalla... ...entonces he tenido que salir de la aplicación... ...y volver a entrar... Eh, luego me ...y no ha tenido nada que ver con el lugar... ...ha sido culpa mía exclusivamente... ...bueno... Perfecto, eh, pues lo vamos a intentar. ...os comparto la presentación... Eh, ...que he preparado... ...una presentación... Eh, ...básica sobre... ...creemos la importancia del cicloturismo... ...desde el centro de coordinación... ...para eh, en general las políticas... De, ...de incremento de la movilidad ciclista... Y en el marco del estudio que está preparando G21 con el impulso de convicción también del, del Gobierno. ¿no? Eh, en esta presentación hemos, present, eh, hemos estado trabajando tanto yo mismo como Alex Rodier, eh, que es compañero del área técnica del centro de coordinación, que lleva, como digo, la área técnica y es el que me ha aportado todos los datos, aunque tengo que decir que no hay demasiados datos. Ahí veis... Eh, por ejemplo, el, los datos sobre Eurovelo, que son los que yo manejo en eh, la actualidad. Ah, la red Eurovelo tiene más de 95.000 kilómetros en, en toda Europa. Tiene una página web que tiene más de 2 millones de visitantes. Eh, son, están implicados 42 países, con lo cual Eurovelo eh, va mucho más allá de la propia Unión Europea. Eh, Europea. En fin, hay una serie de datos que eh, aportan información sobre la calidad o sobre el grado de desarrollo de estas reciclistas a nivel eh, europeo. Eh, a, a nivel europeo, como también sabéis, hay algunos países que son la punta de lanza de este tipo de turismo, que significa el cicloturismo, que por cierto no solo tiene que ver con la propia infraestructura, sino con la construcción de un producto eh, cicloturista, un producto turístico que va más allá, como digo, de la propia infraestructura y que añade a esa infraestructura, el usuario y la relación que tiene con el territorio y con otro tipo de servicios complementarios, tales como alojamiento, restauración, etcétera Y hacen de este sector precisamente que haya un efecto multiplicador, no solo con el propio uso de la bicicleta, que como estamos hablando hasta ahora en, en la reunión, en el taller que tenemos hoy de la movilidad cotidiana, sino que tiene un efecto multiplicador que va más allá de el, la infraestructura y el cacharro, en ese sentido, o el medio de transporte o la máquina, que significa la bicicleta, sino que genera empleo, genera riqueza y genera otro tipo de efectos indirectos positivos que hablaré al final de mi, de mi, de mi intervención. ¿no? En todo caso, eh, quiero que recordéis esa cifra de, eso, de ese gráfico que os muestro, en la que el Aurovelo se encuentra desarrollada en más del 50% de esos 90.000 kilómetros de los que antes hablaba, el, cuando digo desarrollado, quiere decir certificada Eurovelo, que es solo el 3% de momento, pero eh, rutas que tienen, que están desarrolladas y que están también señalizadas con, con la simbología de Eurovelo, y también rutas que están desarrolladas, pero todavía queda por señalizar. De hecho, en España hay bastantes kilómetros que están en esta situación. Es decir, rutas que son ciclables, pero que todavía están en un proceso de desarrollo último, en la última fase, que es la señalización. El, lo que sí se está produciendo. En los últimos años, y, y es algo que coincide con la tendencia que antes nos mostraba Jesús con respecto a la venta de bicicletas, es a una utilización creciente de la infraestructura, que yo creo que es algo que el, desde mi punto de vista, el, el, el trabajo que nos ocupa esta tarde, ¿Debería ocuparse o, o debería eh, calcular de alguna manera? Es decir, ¿cuál ha sido la tendencia de los últimos años? Porque es que eso es lo que nos va a marcar el futuro. Es decir, creo que no es tan importante el número en sí, sino cuál es la tendencia. Que, ¿Por qué? Porque además eso nos va a generar también eh, reflexionar sobre cuáles son las líneas de actuación, ¿no? En todo caso, como veis hay laurovelo como un ejemplo más de, de, de otros productos cicloturistas, laurovelo no es el único producto cicloturista que hay en Europa, por supuesto, y ahora en España también podríamos debatir sobre sobre ese tipo eh, sobre esa cuestión. En todo caso, en los últimos dos años, también a resulta de la pandemia, como sabemos, ha habido un 5% de incremento del uso eh, de la ruta, eh, con un 14% en los fines de semana, y un 1% solo sobre los días laborables. Es decir, estamos ante un producto que se utiliza fundamentalmente para el ocio, para el turismo y para, para el deporte. ¿no? Ha habido algunas Eurovelos que han tenido un incremento bastante notable, en nuestro caso, como la Eurovelo eh, 8 o la Eurovelo 1, por ejemplo, estamos hablando del 14% de incremento de los usos. Eh, ahora mismo, la ECF está llevando a cabo un trabajo precisamente de conteo con un convenio con EcoCounter que en nuestro país es incipiente todavía a resultas de un proyecto europeo Interreg eh, que se llama Atlantic On Byte, desde Convice y desde el centro de coordinación estamos ahora mismo eh, eh, participando en una extensión de este proyecto y una de las labores que tenemos en uno de los paquetes de trabajo es precisamente realizar una recopilación de estos contadores que ya están instalados eh, sobre todo en la Eurovelo 1 y también en algunos puntos de la Eurovelo 8. La Eurovelo 1 además coincide en algún punto con la Eurovelo 3, con lo cual también tendríamos datos de esta, de esta ruta, pero ahora mismo no lo, no lo tenemos, es decir, es una labor que tenemos que hacer en el próximo año o, o año y medio. Ese es el estado de la ruta eurovelo en, en nuestro país, como veis ahí la leyenda, la roja, el trazo rojo que no está discontinuo, es decir, el trazo rojo continuo son rutas que son ciclables sin señalizar, las amarillas son eh, señalizadas, ya ciclables señalizadas, y las que están en trazos discontinuos son rutas que ahora mismo están en pleno desarrollo. Eh, ahora mismo hay una zona entre en la provincia de Tarragona, fundamentalmente, que ahí eh, es toda, estamos todavía en planificación, aunque ya hay un primer track borrador sobre el que, se, el que se está trabajando. En ese sentido, también decir que el tramo que nos falta en Huelva ha sido objeto, o está siendo objeto ya, de la reacción de un proyecto, una inversión de unos tres millones y medio de euros para su recuperación fundamentalmente la vía verde del litoral que va entre Gibraleón o Huelva, eh, Capital y Ayamonte y después una inversión de la, de la ITI, de la Iniciativa Territorial Integrada que es un instrumento financiero de la Unión Europea en la provincia de Cádiz, donde se están invirtiendo entre 28 y 30 millones de euros en la eurovelo 8 para unir eh, la parte de Bolonia con Nil, etcétera, es decir, el sur de las, de las playas de Cádiz, Tarifa con, con la propia ciudad. Eh, también tenemos algún otro problema eh, que es más bien de gestión en la provincia de Málaga. En definitiva lo que tenemos son tres rutas en España con mil, casi 1.500 kilómetros del Aurovelo 1. Eh, en el Eurovelo 3 tenemos casi 900 kilómetros y en el Aurovelo 8 tenemos 1.800 o casi 1.900 kilómetros. Esto se verá complementado en el futuro esperemos, con eh, una un par de, de extensiones del Eurovelo 3, que irán desde Santiago hasta Fisterra, del Eurovelo 1 desde la frontera norte de Portugal hacia Fisterra, con lo cual se unirán en Fisterra se unirán tanto el Eurovelo 1 como el Eurovelo 8. Y después la Junta de Andalucía está también trabajando en una ruta que no será Eurovelo pero sí que tiene una importancia vital. Para el Aurovelo en esa comunidad autónoma, que es una unión entre el Aurovelo 8 y el Aurovelo 1 entre Cádiz y Huelva. Y, eh, como no, nombrar el, uno de los, nuestros proyectos de estrella, de la cual hemos entregado ahora un primer informe a la ECF para su consideración, y es la generación de una nueva ruta Aurovelo que articule la zona central de Portugal y también la zona central de la península ibérica, desde Lisboa, Madrid. Teruel, Zaragoza y saliendo, queremos Laura, por Canfrán, aunque ahí esa está la cosa de discusión con los franceses. Estamos en, una, en, una, en un trabajo de lobby o de, o de relaciones con, con los territorios que están en, en otro lado de los Pirineos y también con el Centro de Coordinación Francés para que puedan continuar eventualmente esa ruta al menos hacia Toulouse. No tenemos, como os digo, datos de, de uso hasta ahora, solo tenemos unos, unos contadores que están instalados, que están contando, pero lo que no hemos hecho es una recopilación, un seguimiento de esos datos. Si sí sabemos, por ejemplo, que en algún tramo de la Urobelo 1 en Huelva, pues el contador está en la propia ciudad, con lo cual estamos registrando usuarios que no son cicloturistas de largo recorrido. Otro contador está en la Vía Verde-Valverde, de que también está contando, pero está contando sobre todo por encuestas que hemos hecho también en el lugar eh, a usuarios de, de, de locales, de la comarca, no son, no son usuarios de largo recorrido. Eh, no obstante, lo que queremos hacer una recopilación, como os digo, de todo esto, cuando además la ruta está ya completa y, y generar datos que sean un poquito más fiables. Pero insisto, yo creo que lo importante, cuando de verdad tenemos estos problemas de adquisición de datos y sobre todo de homogeneización de las fuentes, como alguien, como antes eh, comentaba, tanto Miguel como, como Alfonso, creo que debemos concentrarnos en la tendencia. Yo creo que ese es el elemento esencial y también el argumento a vender, ¿no? ya que el objetivo fundamental del trabajo es precisamente generar argumentos numéricos que vayan más allá de lo cualitativo y que incidan en lo cuantitativo para, para argumentar propuestas y para argumentar también campañas. ¿no? En ese sentido, yo creo que la tendencia es, o la evolución de los últimos años es nuestro mejor aliado teniendo en cuenta la, la, la, los problemas y que son reales y que, por cierto, no son ajenos a la contabilidad y a la estadística de la movilidad en general, es decir, que la bicicleta participa de ese ecosistema de contabilidad que es muy fragmentario y que, como sabéis, es poco comparable mucho territorio, entre unos territorios y otros, pero bueno, es que eso es lo que tenemos y, pues, y yo, en, en mi caso, lo que hago es generar o pues, concentrarme sobre todo en la tendencia. La tendencia en cuanto al cicloturismo es precisamente al crecimiento y, y sobre todo, y esto es un elemento cuantitativo, a cómo las administraciones acogen los proyectos dedicados a la, a, la, a la infraestructura cicloturista. Eurovelo es el primer intento de desarrollo de una red de ruta de largo recorrido en, en España y en ese sentido nosotros tenemos a todas esas comunidades autónomas que tenéis ahí sombreadas trabajando en un, trajo, en un ecosistema también de, de, de trabajo y de fomento del cicloturismo, de la movilidad ciclista y de generación de productos turístico También estamos trabajando con Castilla-La Mancha y Madrid, por cierto, que esperemos que pronto se incorporen al centro de, de coordinación. Este es eh, un par de diapositivas de cómo cuentan y, y, de, y de qué modo lo tienen registrado eh, los franceses. Antes también se ha, se ha hecho alguna alusión a, a ellos y a ellas. Bueno, ahí tenéis que ellos lo tienen muchísimo más controlado, tienen muchísimos más contadores y sobre todo tienen a gente trabajando en la, en la compilación de datos y en, la, y en la generación de conocimiento a través del tratamiento de esos datos. En todo caso, eh, en cuanto a Eurovelo, nosotros siempre decimos al final de nuestras presentaciones que nuestro, nuestro objetivo principal no es solo el desarrollo de Eurovelo sino el desarrollo de la bicicleta en toda su faceta, no podía ser de otra forma estando también dentro del Combicid, el desarrollo del cicloturismo como una actividad turística sostenible socialmente justa, y después algo que sí me gustaría aportar al, al taller de hoy, y es de qué manera podemos contabilizar, aunque sea también cualitativamente, dos cuestiones. Por un lado, el impacto que tiene el cicloturismo en la España vaciada en el equilibrio territorial, puesto que es una actividad turística que no está concentrada en el territorio. como puede ser el sol y playa o incluso el turismo rural. Y después algo pues, en lo que yo insisto también mucho, insistí mucho en el centro de coordinación, y es que el viaje de cicloturismo sirve sobre todo, o tiene una potencialidad magnífica para que todos aquellos y aquellas que hagan cicloturismo tomen conciencia del territorio donde viven. Y me parece que eso es un intangible esencial, más allá de los efectos a la salud, de los efectos indirectos relacionados con el cambio climático las emisiones, ahí hay un intangible que de alguna manera deberíamos ponerlo eh, en valor y, y de relevancia. Es decir, uno de los elementos, y eso es a mi juicio, que nos lleva a la situación insostenible que hoy vivimos, es que precisamente la gente, la población, tiene o vive desconectada absolutamente del territorio y no sabe lo que pasa en el campo. Y en ese sentido, cuando tú haces un viaje en bicicleta y ves lo que pasa allí, también de alguna manera eso te ayuda a tomar conciencia sobre lo que pasa en esos territorios que normalmente se... pasan en alta velocidad o en tren o en coche. Y, y, y además, mientras más rápido pase, mejor. ¿no? Sin embargo, la bici, digamos que es el mindfulness de la, del, del viaje de, por el territorio de nuestro país. ¿no? Yo creo que eso en las próximas décadas va a tener una importancia fundamental, sobre todo, como todo parece indicar, vamos a tener que optar por eh, consumir local y tener menos dependencia del exterior. ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manu. Ya sabía que nos ibas a traer cicloturismo y mucho más. Eh, de tu intervención voy a destacar un dato, ¿no? y es que dentro del desequilibrio que se sigue existiendo en esa red Eurovelo, con el 3% eh, certificado, el 12% planificado y en el medio está en desarrollo ¿no? con sus diferentes eh, niveles. Me ha llamado también la, la atención la diferencia entre los usos entre semana y los usos en fin de semana, al ser trayectos o, sea, o recorridos tan largos. No sé si se puede hacer una discriminación de esos usos, de los tramos que sean urbanos o, o metropolitanos, ¿no? de zonas habitadas. Y, y el resto, porque a lo mejor eh, ese seso es el que está dando esa gran diferencia o esa horquilla de, de usos diferenciados entre eh, semana y entre fin de semana, sino también tendremos que... Eh, investigar cómo se están diseñando para que puedan tener ese doble uso de cicloturismo y de, y de movilidad, que es una apuesta que siempre hemos hecho de la organización, agradecer a todo el equipo técnico del Centro de, de Coordinación Eurovelo, por supuesto, y, y esas dos propuestas, ¿no? a, a ver eh, el impacto de la España vaciada y a cómo utilizamos esa infraestructura para descubrir el territorio en el que vivimos y no solo eh, otros parajes. Eh, hay varias preguntas que responderemos después en el chat. Voy a ir rápidamente a, a la parte que me toca exponer, que es sobre las infraestructuras urbanas. Voy a ser eh, lo más breve que pueda para que nos queden al menos 30 minutos de, de debate y de, y de interacción. A ¿vale? mí eh, me toca hablar de, de la parte de infraestructuras urbanas, ¿no? La primera pregunta que planteo es si pueden ser las infraestructuras una base de las políticas públicas. Y en ese sentido, quiero destacar eh, dos aspectos. ¿no? Uno es eh, el cómo esas redes están dando una sensación de acogida en las ciudades. Eh, y de las personas que están comenzando o que comenzaron hace 10 años a, a utilizar la bicicleta en, en entornos urbanos y después eh, y lo, lo importante, eh, la importancia del aumento, en la percepción de seguridad de las personas que utilizan esas redes de infraestructura ciclista ¿no? y cómo eso deriva o genera un uso masivo, inclusivo y diverso de, de la bicicleta. y ahí eh, cuando nos referimos a, a infraestructura no nos referimos solo a infraestructura viaria, lo que conoceríamos como esa red de infraestructura ciclista con modelos de, de ejecución de corredores ciclistas como ese, ese modelo post-COVID que se ha desarrollado en ciudades como París o Bogotá, sin duda vamos a rueda ¿no? de, de, de Francia o, o modelos de infraestructura consolidada que también han demostrado su efectividad como la red de Sevilla, Barcelona o Valencia por dar eh, algunas referencias. Eh, después hablaríamos de servicios públicos de, de bicicleta. Me ha llamado la atención que el dato que ha utilizado GA21 del Observatorio de la Bicicleta Pública, por ejemplo, no, no coincide con el informe del Observatorio de Movilidad Metropolitana que habla de unos 53 servicios de, de bicicleta pública en España. Después estarían los aparcamientos, eh, que ahí tendríamos tres tipologías, por un lado los de superficie, por otro los aparcamientos eh, de bicicletas seguros. Y después estaría lo más difícil de contabilizar, que son aquellos que están integrados o bien en viviendas o en centros de trabajo y que eh, son considerados por las eh, recomendaciones europeas como una medida de eficiencia energética, por lo tanto, deberían vincularse a esas políticas, a esas líneas de financiación y a esos proyectos de eficiencia energética en edificios. Eh, y lo, lo, lo central de mi intervención, que es, voy a pasar a, a presentaros, eh, una nueva plataforma que ha creado la European Cyclist Federation y que eh, pretende eh, sistematizar o cuantificar la infraestructura ciclista solo en cuanto a carriles para bicicletas ciclovías o ciclovías eh, compartidas ciclopeatonales que llamaríamos eh, aquí, ¿vale? Esto es eh, una eh, exclusiva, esta información todavía no se ha hecho pública, yo voy a enseñar aquí eh, las tripas, la metodología y los datos que se van a aplicar para nuestro territorio y esto es un proyecto vivo al que podemos eh, hacer aportaciones eh, que está en creación y que se basa en los datos obtenidos a través de OpenStreetMaps, donde falta eh, mucha información, ¿no? pero que es interesante cómo esa información se va generando de forma eh, colaborativa. Entonces, eh, bueno, aquí podéis ver que recoge datos de 49 países, de más de 500 ciudades en toda la Unión Europea y hasta casi 71.000 kilómetros en total de esas tres tipologías de, de infraestructura que, que os comentaba, ¿no? Carriles para bicicletas, eh, ciclovías y eh, ciclovías compartidas con uso peatonal ¿no? y, y cómo las podemos comparar con nuestras ciudades y con, y con nuestras regiones. Esta plataforma nos va a permitir además eh, descargar paquetes de, de datos. Aquí estáis viendo cuál sería el paquete de datos completo de nuestro país. Recoge la información de 48 ciudades, eh, uno de los países que, que más ciudades eh, recoge y además los va los va clasificando, ¿no? Con dos, eh, con dos... A ver, un segundo... Con, perdón, es que sale... Ahora. Eh, como podéis ver en el, en el mapa, utiliza dos criterios. Uno es, son los kilómetros totales de, de infraestructura y otro es el, el ratio de coincidencia con eh, la red completa, es decir, de la red eh, completa de vías que tenga un municipio, qué porcentaje están eh, cubiertas con una infraestructura ciclista de cualquiera de esas tres eh, tipologías. Veis que el norte de Europa eh, ya está verde, con esos ratios que superan incluso ¿no? eh, sus, sus redes de, de infraestructura y con, y con un número de, de kilómetros mayor. Y conforme nos acercamos en el mapa, vemos que nuestras ciudades, bueno, pues ninguna está en verde, algunas eh, se aproximan y algunas eh, sorprenden. ¿no? Pamplona, por ejemplo, es la que considera que tiene un porcentaje mayor. Ahora habría que contrastar estos, estos datos con, con la realidad o con la vivencia que tienen eh, los usuarios de la bicicleta y nuestros grupos en particular eh, sobre estos datos. Y, y bueno, también, eh, como veis, esto se analiza solo en entorno urbano, no se crea una, una red eh, sobre ellos, o sea, no, no tiene una utilidad para el cicloturismo todavía. Eh, la metodología, como os comentaba, está en, en construcción y a esto le, le falta, desde nuestro punto de vista, esa visión metropolitana, eh, esa red eh, de vías ciclistas que es una de nuestras grandes apuestas en el marco de la estrategia de la bicicleta y en ese sentido eh, hacer mención a, a un mapa que está creando similar a este en el, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, en colaboración con Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Vías Verdes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y, y eh, agenda urbana con BICI y, y el centro de coordinación Eurovelo ¿no? también en el marco de, de otras bueno, ya aquí, y en el marco de, de otras propuestas hemos, eh, hemos hecho eh, mención a la necesidad de desarrollar indicadores de impacto de esas políticas públicas ¿no? y en ese sentido definíamos dos, uno es el porcentaje de población que vive a menos de 250 metros de una infraestructura ciclista, un indicador que sería relativamente fácil de, de calcular con este tipo de, de, ma de mapas o de geolocalización previa de la infraestructura ciclista, que sería el primer paso. Y el segundo indicador serían los núcleos de población en los que se ha implementado una nueva infraestructura, ¿no? para ver si detrás de esta infraestructura hay una gestión, una mejora de la interconexión ¿no? y, y una gestión constante de esas, de esas políticas públicas y de estas infraestructuras. Eh, como han dicho antes los compañeros de, de GA21, lo que tenemos ahora es básicamente kilómetros por ciudad, o kilómetros que se van a desarrollar vinculados a una línea de financiación concreta, como por ejemplo los anunciados por el Ministerio de Transportes en la línea de subvenciones a la implementación de zonas de bajas emisiones, que va a financiar 400 kilómetros de vías ciclistas a diferentes ciudades eh, antes de diciembre de 2023, y, y cómo necesitamos esa eh, sistematización y ese, y ese alcance ¿no? y esa gestión de, de la política pública más allá de, de la infraestructura concreta o del, del desarrollo de, de, esa, de esa medida. Eh, así que bueno, con esto eh, acabamos las, las exposiciones. Hay una pregunta que quería responder, ¿no? que es cuando tenemos previsto la presentación de los primeros datos en cada uno de, de los talleres, eh, ya veis que el equipo técnico se lanza a algunos titulares ¿no? o a poner en común cuáles son los datos disponibles, pero el informe preliminar será, está previsto que sea presentado en octubre en el marco del Congreso Nacional de, de Medio Ambiente. ¿vale? Así que hasta octubre el espacio para conocer datos son estos talleres y el resumen que haremos de, de estos talleres. Pero para el informe hay que esperar y bueno queremos también ser cautas. ¿no? Hay mucho que cocinar, como decían en GA21. Así que, eh, bueno, ahora eh, doy paso a, a intervenciones, podéis levantar la mano, podéis trasladar las preguntas por, por el chat, eh, los ponentes podéis volver a, a intervenir si, si queréis, ¿no?, para interactuar con el resto. ¿Ricardo? Eh, sí, eh, mira, muy interesante la exposición, felicidades, porque con BICI está empezando, no solamente con BICI, el Ministerio también, mucha gente, hacer este tipo de encuentros, me voy a callar ya las felicitaciones porque pienso que tengo que ser breve y voy a hacer muy brevemente dos aportaciones, que creo que son, pueden ser útiles. Eh, la primera es relativa a los conteos. Yo quiero insistir en que haya una metodología de conteo que va más allá de contar el número de pasos y pueda dar información sobre el uso de la bicicleta en términos porcentuales. Eh, en aquellas ciudades, que es las que estamos usando, por ejemplo, en Sevilla desde hace muchos años, en aquellas ciudades que tienen un sistema de bicicletas públicas potentes, contamos con información del número de uso de esas bicicletas públicas con las cuentas de la empresa. Entonces, basta con contar no solamente el número de pasos, sino el porcentaje de bicicletas públicas sobre ese número de pasos para como una sencilla extrapolación matemática de bachillerato, de, de primero de la ESO casi, eh, sacar un número, al menos aproximado del número de desplazamientos en bicicleta. Esto, Eso llevamos haciéndolo en Sevilla muchos años, pero pues, se puede hacer en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Madrid, todas las ciudades que cuenten con un sistema de bicicleta pública mínimamente potente. Y yo os animo a hacerlo, porque es, en mi opinión, es la forma más eh, fiable de contar el número de, de desplazamientos en de bicicleta. Entre las cosas, porque las encuestas de movilidad son la mayoría telefónicas y los hombres tienen teléfonos móviles. Entonces, las encuestas de movilidad no detectan muchos desplazamientos en de bicicleta por la sencilla de que los usuarios no tienen teléfonos fijos. Bueno, esa es la primera aportación. La segunda aportación es que cuando he escuchado... A Manuel Freire, a, a Jesús Freire, perdón, eh, decir que el, bici, el vehículo eléctrico más utilizado en España y en Europa es la bicicleta eléctrica, hombre, yo tengo mis dudas. Eh, Jesús, lo siento. Yo eh, creo que es el patinete eléctrico. Eso lo tomamos oyendo eh, todos los días en nuestras ciudades. Y además, los patinetes eléctricos compartimos el carril bici y, y además, eh, estadísticamente, por ejemplo, los conteos eh, automáticos. No, no discriminan la mayoría entre bicicleta y patinete. Entonces, aunque solo sea por razones estadísticas, tenemos que tenerla en cuenta. En el uso de legislación, además, hemos hablado mucho de las patinetes por razones legales. Yo creo que este es un tema que no, tenemos, no podemos seguir ignorando. Tenemos que incluirlo en nuestro debate, en nuestras estadísticas y en nuestro debate en general. Yo creo que básicamente es un fenómeno positivo el boom de los patinetes, ¿no? Pero tenía sus implicaciones negativas también y hay que analizarlas y hay que llegar a un consenso. Entonces, yo creo que eso es un tema importante. Ya le digo, aunque sea solo por razones artísticas, en Sevilla os puedo decir que los patinetes en el carril bici son aproximadamente el 20% de la movilidad en los carriles bici. Aunque solo sea por eso, el hecho, este tema no lo podemos seguir ignorando. Eh, y esas son mis aportaciones. Gracias, Ricardo. Voy a invitar a otra intervención y después respondemos. Mariam. Hola. Bueno, yo sí que voy a hacer un agradecimiento, aparte de a todo el mundo que ha intervenido, ¿no? a Laura, porque recuerdo la primera reunión cuando estuvimos con Alfonso Sanz y tú tenías en la cabeza pues, hacer esto y la... <risa> yo estoy muy contenta ¿no? de estar en el primer taller. Y, y que esto sea una realidad, ¿no? porque me parece muy importante analizar antes de, bueno, analizar por el camino. Entonces yo quería hacerle una pregunta, GA21, vale, porque oyéndoles hablar de, del tema de la bicicleta y sabiendo que han hecho un eh, estudio sobre los costes del transporte, eh, pues si son tan poco serios con las carreteras y otros medios de transporte a combustión, como lo son pues, en, en, el, en la eficiencia ¿no? de, de las infraestructuras y de las ayudas. No sé si entendéis la, la pregunta, ¿no? porque yo creo que el, el promover que las cosas se van a hacer bien puede ser un, un valor añadido, eh, pues porque el despilfarro ya eh, tenemos que critica criticarlo y tenemos que dejarlo atrás. Y luego... Eh, eh, um... Respecto a lo que ha dicho AMBE sobre el tema de eh, que, bueno, que esa no es la razón, el, el digamos, el, la razón para eh, empezar a ir a bicicleta, en bicicleta, yo sí que creo que es muy debido también a restricciones, porque durante el confinamiento, cuando dijeron, vais a poder salir por vuestro municipio a caminar… Eh, la gente se echó como loca a la bicicleta porque no había coches en, en, los, en los lugares. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay muchas razones por las cuales pues, la gente se tira a la bici y me parece que el, el, el, el, el, las restricciones al coche son muy importantes. Y bueno, hablando de eso, pues nada, que el tema de las infraestructuras ciclistas, eh, si son útiles o no son útiles, pues es muy importante medirlo, lo que estáis diciendo hay mucha diferencia con lo que hace la consellería en la velo 8 y, y prácticamente todo lo que ellos dicen que es ciclable, pues eh, muchas veces no lo es. Ya está. Mm, no sé si he aportado algo. Eh, gracias, Manu. Gracias, eh, Ricardo. Nos anotamos esas eh, dos eh, aportaciones. No sé si... Eh, y, y Marian por supuesto. Ay, perdón, sí, perdona. No, lo que en realidad quería decir eh, a, a AMBE es que también es muy importante reflejar el coste, el coste del mantenimiento del vehículo, ¿vale? O sea, cuando estamos diciendo que una bicicleta vale mil euros, eh, comprar una bicicleta, creo que el coste del mantenimiento hoy en día es súper interesante, ¿no? Porque eh, con los problemas económicos de llegar a fin de mes, creo que el coste del, de mantenimiento de la bicicleta mm, es un... Es genial, ¿no? Cuando te desplazas en bicicleta a diario. Uh -huh. Gracias, Mariam. Además, ese coste eh, integral lo veremos también en, en otros vehículos, ¿no? Lo podríamos comparar. Eh, Manu, tenías la mano levantada. No sé si quieres responder. ¿O aportar? No, no, prefiero que intervenga más gente. Ah, bueno. vale. Pues, bueno, ahora mismo no hay, no hay manos levantadas. No sé, bueno, yo, yo creo que en el caso de las restricciones antes eh, se refería más a, a, a restricciones mínimas, ¿no? A zonas de bajas emisiones y así, y que todavía no tienen una, una bueno una repercusión muy muy grande. No sé si queréis valorar desde el equipo técnico esa metodología de extrapolación en el, en el conteo. Sí, muy Una última precisión que se me ha pasado respecto de los conteos, que es que este método que propongo de conteos se puede automatizar. Es muy fácil dotar a la bicicleta pública con un sensor y de manera que los contadores discriminen entre bicicletas públicas y las demás. Nada más. Gracias, Ricardo. Sí, además es que últimamente se están aplicando... Por imagen, ¿no? Sus conteos. Y entonces todavía es más fácil que con inteligencia artificial se identifique el tipo de, de concreto de, de vehículo que se utiliza. De hecho, me sorprende mucho que, por ejemplo, el Observatorio de Movilidad Metropolitana agrupa la movilidad peatonal y ciclista. Lo cual eh, da unos datos que, que nos desvían mucho de, de tener datos reales, ¿no? Por ejemplo, en el reparto modal eh, al trabajo, eh, ciudades como Málaga tiene un 41% de desplazamientos a pie en bicicleta y sabemos que tiene una cuota modal ciclista muy baja, ¿no? Pero no podemos discriminar cuál es. Madrid da un 11,4%, pero no podemos eh, discriminar ahí. No sé si... Yo de, de mi presentación sí que eh, me he dejado una referencia a que esta visibilidad ¿no? o este compendio de las infraestructuras ciclistas eh, va en paralelo a otra de los otro de los proyectos de reclamación de, de la European Cyclists Federation y es incluir las infraestructuras ciclistas en los mecanismos de financiación de la red transeuropea de transporte. Y es que eh, si sabemos qué infraestructura tenemos y qué necesitamos, ¿no? es más fácil que esos mecanismos de financiación se hagan permanentes o, o estructurales. Entonces, cómo vinculamos todas esas cosas y cómo esos huecos de datos y de información afectan a que se realicen o se impulsen o no las, las políticas públicas. ¿Manu? Sí, bueno, aprovecho que no hay manos pedidas y tal, entonces sí, sí me atrevo a... A comentar algunas cosillas ¿no? con respecto a la metodología eh, general eh, complementar la intervención de ricardo en el sentido de que en sevilla efectivamente llevamos contando de esa manera desde 2006 y tenemos no sé si una un dato exacto de la movilidad ciclista pero por lo menos sí una tendencia es decir el error que hayamos podido cometer con esa metodología pues como la estamos cometiendo igual todas las veces que contamos que son eh, los años impares en el otoño de la primera semana de noviembre pues sabemos cuál es sobre todo la evolución y la tendencia. ¿Sí? Sabemos que efectivamente la tendencia es a un crecimiento del uso de la infraestructura ciclista, pero también a una disminución de la bici y a un aumento de los patinetes, ¿no? Lo cual nos da también un argumento en relación a la movilidad en general, puesto que el hecho de que haya mucha gente en patinete también significa que desde el punto de vista de la utilidad de la movilidad urbana no hace falta ir a 50 km por hora de velocidad máxima, sino que yendo a 15 o a 20 se llega a todos lados muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que ese es un elemento de unión entre la bicicleta y los patinetes que podríamos estudiar el hecho de explotar, ¿no? ese, ese filón argumental, ¿no? eh, Por otro lado, eh, deciros también, también complementando con lo de Ricardo, que en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones lo que hemos hecho es contrastar ese resultado del conteo eh, directo a través de la regla de tres del porcentaje de usuarios de la bicicleta pública con el, el contraste con los contadores ¿eh? y cuando lo hemos hecho el aumento o la disminución que, hayamos, que hemos obtenido de la movilidad normalmente ha coincidido en general con la tendencia de los contadores, es decir, que utilizando esta doble, haciendo esa metodología que dice Ricardo y después contrastando con el blanco que supone del hecho de los contadores, pues al final llegamos sobre todo a una idea, insisto, de la tendencia que creo que es lo que no, no, nos importa. ¿no? Y en ese sentido también de fijarnos en la evolución y en la dinámica también del crecimiento o la disminución o el aumento de la calidad o no, en el sentido de que también se refería Marian, ¿no? de la infraestructura eh, y en la experiencia que yo tengo como consultor en la utilización de esa fuente de datos del OpenStreetMap en diversas ciudades españolas, Yo no le daría tampoco más vuelta utilizaría el OSM como precisamente ha hecho la FDF eh, porque nos podemos equivocar cuando a lo mejor metemos la lupa en Guipúzcoa o en Donosti o en Sevilla y, y a mí me ocurre porque soy sufridor de eso de esos so pequeños inexactitudes pero cuando tenemos lo que queremos es una eh, imagen general de cómo está evolucionando la cosa en el país yo de verdad incluso utilizaría esa herramienta que nos ha presentado Laura y, y tiraría para adelante. Mm, que te pueden decir, no es que la esquina tal resulta que no es contabilizante, siempre puede ocurrir. E insisto que eso es eh, nada nuevo bajo el sol sobre el estudio de la movilidad en general, no solo de la bicicleta. ¿eh? Que en muchas ocasiones, insisto que hay que fijarse en la tendencia. Y después sobre el concepto de bici dormida, que por cierto me ha encantado el, el, el, cómo, el cómo se ha nombrado a eso, ¿no? el diciendo dormida. Y también insistiendo en una cosa que decía Marian. Pienso que una de las ventajas precisamente de la bicicleta es que eh, las bicis dormidas nos están indicando una potencialidad. Porque entre una bici dormida y una bici despierta no hay tanta diferencia. Porque mecánicamente casi todas las bicis dormidas son recuperables. ¿Mm? Precisamente por esa facilidad y esa simpleza del, del, del, de la mecánica. Que por ejemplo en un coche eso no es así. O un coche o una moto dormida, 10 años después ya. Eh, está muerta ¿eh? sin embargo una bicicleta le hace una reparación y, y sale ¿no? en ese sentido yo creo que es que, que bueno insistir en que precisamente hay una bicicleta pero yo pero yo no dejaría de contarla yo no dejaría de contarle e insistir que eso es, es un vehículo que está ahí dispuesto a utilizarse con poco esfuerzo ¿sí? por esa sencillez la mecánica a la que se refería maría y con la que yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? que en realidad es barato y fácil hacerlo ya cuando hablamos de bicicleta eléctrica quizás sea diferente pero cuando hablamos de bicicletas mecánicas, por supuesto que eso, yo creo que eso eh, sobre todo indica, insisto, una tendencia en la potencialidad. Bueno, sí, tenemos muchas bici, pero es que hay muchas dormidas. Bueno, pongámosles infraestructura y facilitemosle que, deje, que empiecen a estar despiertas. Yo pienso que eso es algo positivo, no negativo. Gracias, Manu. Eh, doy paso a, a otro Manu, a Manu González, que también nos acompaña. Manu. ¿No has activado todavía el micro? Ah, ahora. Aparte de saludar a tanta gente conocida y amiga y felicitaros por la iniciativa, dos cosas muy concretas. En este tema del conteo de kilómetros de infraestructuras para bicicletas y demás, ¿dónde se sitúa en los escenarios de transformación de las ciudades con las zonas de bajas emisiones, zonas de pacificación del tráfico, áreas 30, zonas 30, zonas 20…? es decir, de que las, las bicicletas sean dominantes en, la, en, en el viario urbano eh, en vez de segregado, eh, ¿dónde situamos eh, ese, ese escenario futuro y cómo vamos a contar? Porque, por ejemplo, ya en Donosti sí que se contan eh, en las zonas que se pone a 30 y se pinta eh, la prioridad de la bicicleta y se pone solamente unidireccional y para un, un viario, eh, se empiezan a contar esos kilómetros también y yo tengo mi duda, pero por otro lado es una realidad, eso es una, un elemento, y después el otro, habéis planteado también las infraestructuras de, de aparcamiento de bicicletas, eh, lo que también se está planteando en la normativa ya de, de desarrollo urbano en los planes generales y en muchos más sitios, es el tema de los aparcamientos en los nuevos desarrollos urbanos, eh, de aparcamiento de bicicletas ya como el, como el vehículo privado para que tengan ¿no? en los propios, entonces ahí también se va a multiplicar y se va a desarrollar, que también mi, mi duda es de para, para conocerlos, porque tampoco ahora no nos conocemos los que los que pone el ayuntamiento o, o, o iniciativas privadas de aparcamiento de bicis, pero lo demás, el, lo que es el espacio de origen, por decirlo así, o de las viviendas o en los puestos de trabajo o en centros de nuevos desarrollos, tampoco Tampoco sé cómo las vamos a identificar. Gracias, Manu. Interesantes eh, preguntas para los escenarios. Quizá podríamos utilizar la herramienta de la ECF y, y comparar con uno de esos escenarios. Ya has visto que sí que tenía en cuenta las infraestructuras compartidas y, y, en, los, bueno, y en los aparcamientos veremos. Eh, ¿Jesús? Sí, eh, gracias, Laura. Bueno... No voy a añadir nada con el tema de los conteos, porque hay sin duda aquí expertos. Eh, sí, si reaccionar a alguno de los comentarios. Bueno, con el tema de las restricciones y el uso de la bicicleta ligada a las restricciones, bueno, era un poco. hablado de una comidilla porque me lo preguntaban desde Telemadrid. Básicamente me estaban planteando que es prácticamente. Están haciendo imposible la vida a la gente para acceder al centro. Bueno, que yo sepa, yo vivo en el centro de Madrid y me sobra el 90% de los que pasan por aquí en coche. Aquí en la ley. Vamos. Puede par, vamos. Que quien quiera puede venir a Madrid en, el, a, en coche al centro. Sin duda las restricciones tienen un efecto tremendamente positivo, pero más positivo a, que las restricciones es incluso eh, motivar a la gente a, a dar facilidades ¿no? para acceder al lugar al que quieren llegar en bicicleta en condiciones de, de seguridad. Así que totalmente a favor, sin duda, de las restricciones, pero también no del fomento de bueno, pues tener infraestructura para llegar, poder aparcar y poder ir en bicicleta en condiciones de de, de seguridad Y sobre el tema del, respondiendo a, a Ricardo, sobre el tema de, y además lo digo, a, a la bicicleta dormida, nosotros estimamos que hay un millón de bicicletas eléctricas en España eh, en uso. Es decir, de, el año pasado, en junio de 2021, supimos que también se estimaba que había un millón de patinetes en España. Hay una gran diferencia entre el patinete y la bicicleta eléctrica, aparte, lo que todos sabéis, ¿no? La bicicleta de pedal asistido es movilidad activa, es una bicicleta, en España, de precio medio, de los últimos años, por encima de los 2.000 euros. Deshacerse un patinete de 150-300 euros o de una bicicleta de 2.000 euros, hay una, hay una diferencia. Es decir, eh, cuando hablo de que el, la bicicleta eléctrica es el vehículo preferido por parte de los españoles, es que, bueno, hay una apuesta clarísima en términos de volumen no solo en unidades, pero sino como en volumen de, de negocio o, por así decirlo, debido a su precio medio, su importancia es muchísimo, muchísimo mayor. Y ya el último comentario, ligado también al tema de la bicicleta dormidas y, y en efecto es el tema del mantenimiento. Eh, en algunos países se está dando ayudas, no solo a la compra de bicicletas, sino también algo que me parece genial, que es eh, la puesta en punto de tu bicicleta antigua y que necesita... ...pues una, una serie de reparaciones... ...y creo que aquí algún ayuntamiento también lo ha hecho... ...si no recuerdo mal quizás Bilbao... ...bueno si sí, también la comunidad foral de, de, de Navarra... Eh, ...sin duda el mantenimiento de la bicicleta... Es muy, ...es muy asequible... ...pero bienvenido sea, ¿no? ...si se puede ayudar, ¿no? ...a que la gente pueda sacar sus bicicletas... ...de los trasteros para ponerla a punto... ...y bueno, pues en este escenario que tenemos... ...de crisis energética... Eh, ...moverse en bici... ...decir que en términos de sector y lo sabrá aquí más de uno que ha tenido tienda o tiene, ha tenido alguna experiencia, los talleres son clave para las tiendas de bicicletas. Es decir, eh, bueno, no, no voy a ser yo el que aquí descifre los intríngulis, pero según tengo entendido, bueno, pues el taller es donde realmente eh, aquellas personas que deciden dedicar su vida a la bici, y tener un negocio, un pequeño negocio en torno a la bicicleta, hay un margen, hay una y esto está ligado también, como bien sabe Laura, a las necesidades que tenemos de formación en mecánica de bicicleta en el sector. Y bueno, era un poco por aclarar que he visto que había algunos comentarios sobre lo que había presentado. Gracias. Genial, muchas gracias, Jesús. Eh, José Ángel. Perdón, déjame hacer una puesta. <risas> Era el momento perfecto. ¿Qué momento que haya llamado a alguien a la puerta y el perro está ladrando y no me oye? Bueno, ahora te escuchamos. Vamos a ver. Eh, un, bueno, en primer lugar, agradecer que se hagan este tipo de talleres porque nos mantienen un poco vivas, ¿no? De, de estar en contacto con tanta gente a la que queremos, que si no, no habría otra manera. Muchísimas gracias. Eh, yo quería entrar un poquillo en el tema de la calidad de las infraestructuras ciclistas que son tan importantes en las ciudades porque cuando no son de calidad, pues están creando permanentemente problemas con las personas que somos usuarias de la bicicleta, ¿no? Entonces, sabéis, es una pregunta que yo entiendo que, que, que cabe aquí, eh, ya conocéis una lucha que hay, quería preguntaros cómo está el tema del reconocimiento de nuevas señales, que sé que se está trabajando, eh, porque es, es importantísimo, o sea, eh, tenemos permanentemente problemas de broncas con personas conductoras de los coches, porque hay un paso peatonal junto a un paso ciclista, pero como que está señalizado el paso peatonal, pues los, los conductores nos echan la bronca que tenemos que bajarnos de la bicicleta porque no conocen la señalización horizontal de, la, de los cuadrados blancos. ¿no? Entonces, bueno, llevamos una tarea tremenda, lo sabe Laura, ya meses, lo, lo sabe también Alfonso, que hemos visto que hay varios municipios que tienen una señal que puede solucionar ese problema, pero no hemos puesto en contacto con esos municipios que son, son todo el real. Nos ha costado un trabajo tremendo contactar con, el, con los concejales responsables y, por ejemplo, con el jefe de policía de, de Sarriguren, del Valle de Hues, que tiene esas señales, pero no son capaces ni ellos mismos de decirnos en qué, se abas, en qué se basan para tener esas señales puestas en su municipio. Entonces, bueno, un poco que nos hable de cómo va a estar ese tema de, de, de la inclusión de nuevas señales, porque es fundamental para una infraestructura de calidad, ¿no? Voy, voy a ser muy breve. Y es que, eh, claro, la infraestructura afecta a la seguridad física, pero también a la seguridad jurídica. no Y tiene varios complementos. Unas son las señales, otras son las marcas viales y otras son las regulaciones. Entonces, eh, el catálogo de señales, todavía no se han transmitido todas las propuestas del ecosistema, así que no es inminente. Eh, del Reglamento General de Circulación se están empezando a hacer las aportaciones y eh, en febrero la DGT hablaba de un, de un proceso de un año, así que hasta febrero del año que viene no tendremos esa reforma del Reglamento General de Circulación. Eh, el, el proceso en las Cortes de la Ley de Movilidad Sostenible cuyo marco, eh, o sea, la exposición de motivos va a, a reforzar la seguridad jurídica de los ayuntamientos que están tomando medidas que están siendo judicializadas, como el caso de, de Valladolid, y ese proceso eh, en las Cortes empieza en eh, octubre o, o en, en, en otoño, eh, así que se va a, a dilatar bastante. Eh, la reforma del Código Penal está prevista para septiembre, que ya ha pasado al, al Senado, así que esos dos elementos que van tan, tan paralelos y que son necesarios y que el uno sin el otro eh, dejan esos agujeros que, como bien indicas José Ángel, pues crean incertidumbres, conflictos y, y no completan esa seguridad física y jurídica de la comunidad ciclista pues pues está está, vamos, ese es el estado el, el repaso que puedo hacer ahora breve Manu y ya con esta intervención creo que acabamos Sí, por contestar también a José Ángel por la experiencia que yo estoy teniendo cuando, me, porque estoy haciendo proyectos en concreto de calmado del tráfico y tal y me estoy y, y estoy, José Ángel, ¿me escucha? lo digo porque estás hablando por teléfono Bueno, es quedará que una... grabado. Si no, después que lo vea, Manu. No tenemos tiempo. Vale, no. El tema, el tema es que hay algo que está sucediendo en casi todas las cuestiones relativas, porque aparte de lo que tú has dicho, Laura, de las regulaciones y las señales y el reglamento, hay una cuestión esencial que es el diseño viario. Y el problema es que nuestros ingenieros de tráfico de casi toda la ciudad de España están utilizando la orden de carretera a la hora de diseñar todo tipo de viario en las ciudades y hay que recordarle que esa orden de carretera es de obligado cumplimiento en carreteras del Estado, ni siquiera en las de las diputaciones o la autonómica en, en esas son unas recomendaciones y en todo caso hay que recordarle que el viario urbano no son carreteras y ahí tú puedes hacer muchísimas cosas que a lo mejor no están incluidas en, el, en, en, la, en las recomendaciones de señalización de las carreteras del Estado ¿Eh? eso pasa por ejemplo con pintura de algún tipo eh, pasa cuando hacemos una actuación urbana táctico, que todo lo que sea una baliza un banco un macetero o sea lo tenemos que meter detrás de una línea continua porque en, en el borrador de la carretera ese tipo bueno, de cosas y para ¿o? que para que vayamos al grano y creo que has transmitido la idea muy bien en, en, al principio de tu intervención eh, hay dos eh, reformas en marcha una es que el reglamento general de carreteras eh, va a incluir referencias en el marco de la estrategia estatal de la bicicleta, no las hemos podido revisar desde el equipo, pero bueno, confiamos en la oficina y en que, desde luego que ese nombre eh, viene a, a protegernos, pues ese es el objetivo, eh, y, y la otra es el manual de infraestructura ciclista que esperamos que también eh, homogeneice ¿no? y, que, y sobre la que estamos preparando comentarios. No es definitivo, no son de obligado cumplimiento, no. Hay, hay mucho trabajo que hacer, pero pero bueno, también hay muchas cosas en, en marcha y eso es lo que… Y añado es... añado sí. a eso, Laura, el borrador de señalización horizontal, que incluye por primera vez señalización horizontal para travesías, sí. ¿eh? donde sí. se, se Ay, mejora sí. mucho la situación del peatón, etc. ¿eh? Sí, gracias Manu. Eh, Alfonso, ¿quieres hacer alguna aportación? Y bueno, la verdad es que son 20-29, la idea era ser muy estrictos con el tiempo y por tanto no puedo pues, reaccionar a muchas de las cosas que han dicho, que to hemos tomado nota pero, y que me parecen muy interesantes. No he entendido lo de una de las preguntas que hacía Marian, entonces solo me voy a centrar en dos cuestiones para entender el marco en el que nos hemos movido en esta primera fase de la construcción de las cuentas, que es un marco temporal y espacial. Eh, efectivamente, y eso a lo mejor no lo hemos explicado suficientemente, lo interesante de las cifras no es hacer la foto, es hacer la, la cinematografía, hacia dónde está moviéndose la cosa. Pero desgraciadamente en muchos de estos elementos es la primera vez que se va a construir la fotografía, entonces no podremos echar para atrás a reconstruir qué ha pasado eh, eh, hace 10 años para saber cómo ha sido la evolución. Ese es el, el marco, digamos, temporal y el espacial. Eh, el, las eh, metodologías que proponía Ricardo y que ha propuesto también Manu, de, de conteos, de, de estimación de desplazamientos, tienen, tenéis que tener en cuenta que estamos trabajando a nivel nacional. Y entonces no podemos desarrollar eh, con esa precisión tenemos que recibir la información en, eh, en otros términos y, en, y en, en un ámbito mucho más general. ¿no? Entonces eh, estamos utilizando también vuestros estudios de, de Sevilla pero para tener precisamente una idea eh, general de lo que está ocurriendo en el conjunto del país porque estamos trabajando a nivel de país. ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Eh, como bien planteas, nuestro compromiso era acabar ahí en media, son y 31 Volver a agradecer todas las intervenciones, en especial las ponencias y a todas las personas eh, eh, vinculadas a grupos de, de Convici. Como os decía, va a haber eh, seis talleres. El, para el segundo ya tenemos fecha. Apuntar es el 27 de julio en este mismo horario de seis y media a ocho y media. La bicicleta también es economía y empleo. Vamos a hablar de formación. Ya tenemos confirmado a Manuel eh, Marseille de Conevi y bueno, eh, crearemos otro espacio como este para, para el debate y os, y os contaremos mucho más. Así que os esperamos en el próximo. Un abrazo. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias. gracias. Hasta pronto.